Estás entrando a Larkemo Larkemo Larkemo El universo oculto de Oxlack Investigador Larkemo Estamos iniciando transmisión Se está compartiendo eh, la, la transmisión se está compartiendo en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Twitch, Instagram y YouTube. Un abrazo a toda la gente que nos está viendo esta noche, hoy viernesito, 11.42 de la noche. Pues muchos, como cada fin de semana, están en la fiesta, pero otros como nosotros estamos aquí reunidos al calor de esta fogata en donde contaremos historias antes de dormir. Porque estamos... En la rajada peludona. Alexa, ambiente de... Tormenta. Alexa, súbele... Tres rayitas... A tu desmadre. Ay, Alexa, bájale una rayita. Eso. Ya estamos entrando... En ambiente, cuando casi son las 12 de la noche, la hora donde los fantasmas, las brujas, los monstruos, los trolls, los chupacabras, los ayer, eh, ayer, donde las cucarachas y las arañas hacen su nido. Aniel Max nos mandó 19 pesotes, mi hermano, un abrazo, gracias Aniel Max, gracias por apoyarme con tus super chats, mi hermano, gracias a toda la gente que me apoya, con los superchats, con las donaciones, con los regalitos en mi wishlist, mil gracias. Dice Iván Tigre, dejaré de ver Cobra Kai para ver tu live. Sí, porque hoy tenemos una invitada. Hoy tenemos una invitada que viene del planeta, del planeta eh, Rojo Fijo Sofocale. De ese planeta viene nuestra invitada, porque nos va a contar cosas, que no los van a dejar dormir hoy, esperaba para verte Ox, no podía dormir, saludos desde Puebla, podrías decir el nombre del evento en el que estarás en el centro de convenciones, por favor, Claro que sí, estaré en el evento Akai, Akai es un evento como de anime japonés, eh, en donde pues porque ya es octubre, mes del terror, pues estaré de invitado ahí, como el representante de los fenómenos paranormales en Akai, Vamos a estar el 5, sábado 5, en Puebla, en el Centro de Convenciones. Allá te quiero ver, ¿ok? Desde ahorita ya dime si nos vemos para hacer la cita. ¿Tenemos una cita? Si no vas, no, no quiero volver a verte aquí en el chat. Esto ya es un compromiso. Dalia Goretti dice, hola, Oxy, los chavorrucos no queda, nos quedamos en casa. ¿Tú crees, Dalia Goretti, que los chaburrucos somos los que nos quedemos en casa? Pues porque yo no soy chaburruco, entonces es como, no, no, no aplica en todo. Ahí está mi madrina Kenia, le mando un abrazote y un beso. A Kenia, gracias Kenia, bienvenida, buenas noches, Maru, bienvenida, gracias, gracias, por fin temprano. Kenia, son las 11.46 de la noche, y de hecho yo ya me debería de estar durmiendo porque ya me tomé mis medicinas, pero no. Estamos en vivo y en directo. Eh, Aniel Max, un abrazo, mi hermano. Ya estoy en casa porque estoy enfermo. ¿De qué te enfermaste, mi hermano Aniel Max? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasó? ¿Qué sientes? <coughs> Yuray, saludos, Yuray. Facu Carp, dice, hola, buenas noches. Facu, si nos vemos, Ox, es un compromiso sin falta. Eh, Sonia Morales, me va a ir a ver a Puebla. Ya nos vemos, Sonia, gracias. Bien, Pensé que no iba a haber live. Pasa que tuve una eh, llamada telefónica para un programa de radio en Tecate, Baja California, hablando precisamente sobre el evento que se va a llevar a cabo en noviembre de la develación de este museo y de estas evidencias de extraterrestres, de estas novias extraterrestres por eh, medio de Jaime Maussan, eh, JJ Benítez, Sixto Paz estará también. Entonces, pues en ese evento vamos a estar. Eh, yo entré de colado, así que pues para mí un orgullo poder estar en, un, eh, en una publicación, en una publicidad donde están grandes personalidades como lo son estos señores que bien o mal tienen una carrera, una trayectoria, bien o mal, eh, quiera o no, me guste o no, eh, han sido representantes de estos temas de misterio y pues yo quiero en algún momento serlo también, serlo con tanto prestigio que, que sea reconocido como alguien que se dedicó a este tema de una forma eh, verídica, de una forma honesta y justa. maro le mando un saludo a STKR también ojalá puedas hacer una invitación al señor JJ Benítez para tu en vivo Fénix. Eh, yo, yo voy directamente a entrevistar a JJ Benítez, eh, tengo que verlo, tengo que tomarme una foto con él, tengo que platicar con él, tengo que hacerle una entrevista para todos ustedes y tengo que hacerle una entrevista para un libro que estoy escribiendo, así que JJ Benítez es algo o alguien más bien que me importa mucho, que me interesa mucho y es precisamente como que lo, lo máximo que, que puedo recibir de ese evento es el tener la oportunidad de hablar con JJ Benítez, porque entre él y yo tenemos un tema que es muy interesante, que está olvidado y que yo estoy escribiendo sobre eso. Oye, exponte los lentes que te don, donaron. Ah, los lentes que me donaron, claro, lo voy a poner ahorita. Estos, estos lentes me los eh, compraron ahí en mi wish list. Se los agradezco inmensamente, están padrísimos. Hay otros dos lentes en mi wish list. Si alguien quiere ir a mi wish list, puede ir por favor. Y yo me pongo las cosas que están en mi wish list. Gracias a ustedes. Estos son... ¡Wow! Hasta veo en tercera dimensión. ¿eh? Oye, estos están muy buenos. Padrísimos. Estos me los voy a llevar a Mérida, allá que hace un sol tremendo, que es playa, que, que es, hace mucho calor, pues allá voy a estar usando estos lentes en específico. Si ustedes eh, quieren hacer otro obsequio en de mi wish list y quieren donarme otros lentes, porque ahí hay dos lentes en mi wish list, pues me pondría los otros lentes para el evento de Ciudad de México, para la mole, y eh, si me regalan el otro, tercer lente, pues ese me lo pondría para el evento de Puebla o el de Tecate. Mientras tanto ya tengo este, que me, me donaron de mi wishlist y lo voy a usar allá en Mérida. Estamos esperando a nuestra invitada. Eh, no, no ve, la, no ve la publicación, no, no la ve. Todavía no, se estará escondiendo, que le habrá dado como que pena, hola ya estamos en vivo, te mandé el link por, eh, por, por el whatsapp que me, que me diste, solamente dale clic en tu computadora o tu teléfono y entras directamente, vamos a ver si, pues si ya, Pero lo, lo malo de, de estos lentes es que pues estoy en lo oscuro y pues negros, no, no alcanzo a ver nada más que la pantalla, pero están padrísimos, a mí me gustan. ¿Qué, qué opinan ustedes? ¿Se ven chidos? Voy a buscar mi wish list para que vean mis cosas que, que yo me quiero poner. Qué güey, le puse wishlist a Amazon. Este, no solamente es Amazon, ¿no? Amazon y aparece mi wishlist, ¿no? Supongo. Amazon. Uh -huh. si sí te ves bien Lady Ox. <risa> o sea, ¿me estás diciendo que son lentes de, de mujer? Son, son, estás soldando en el escritorio. <risa> Todo se vete súper bien, Oplac. Lentes de soldador. No, y es que sí parecen soldador. ¿Hablaste yucateco, Ox? ¿En serio? Hable yucateco? ¿Hablé yucateco? así ¿Ah, hablé? La cara ahí no está abriendo. ¿se me va el internet o qué pasa? aparece una pantalla HD sí, parece una pantalla HD ahí está yo creo que me veo bien no sé si si de verdad sea muy ridículo a, a mí me parece que me veo muy bien yo digo que que me quedan padres ¿se parece? sí, parecen de soldador <risas> Oxlack Nator Oxlack Nator Ok, eh, ¿por qué no puedo abrir Amazon? ¿Qué pasó con Amazon? A ver. Vaya, ah, ya abrí. Entonces, eh, estamos en mi lista. Eh, Mesa de regalos, mi wish list, eh, mi cuenta, mis pedidos. ¿Quería una wish list? No. Pero aquí dice listas. Lista de compras, mi lista de obsequios Oxlack. Ah, mi lista de obsequios Oxlack. Ahora vamos a darle clic aquí y les mando mi wish list, por si alguien quiere donarme una ridiculez que, que yo he puesto en mi wish list, todo me lo voy a poner, todo, de hecho me mandaron unos pantalones que están padrísimos, se me ven padrísimos, o sea, genial eh, ahí estoy poniendo mi wish list por si alguien en lo que llega nuestra invitada, qué pasó con nuestra invitada, no sé, no sé si no llega nuestra invitada, pues bueno, vamos a empezar a hacer llamadas telefónicas, a contar historias, a revisar el WhatsApp y a pasarla bien esta noche. Quiero decirles también que, que me siento ya un poquito mejor para toda la gente que me estuvo mandando mensajitos y dándome, eh, dando mensajes de apoyo porque me sentía mal. Eh, ya estoy arreglando las cosas con Andrea, entonces eso me hace sentir un poco mejor. Estoy más tranquilo. La verdad, esto de la enfermedad es horrible. Hace uno instantes antes de entrar a esta transmisión me, me pegó la, la depresión, me, se, me empecé a sentir como me estaba llegando otra vez depresión, porque mi hermana me, me mostró un video. Un video, un video donde nos pante, nos panten que no que estoy solito. Un video donde pues dos trailers chocaron de frente y, y se empezaron a quemar entonces el video estaba grabando cuando se estaba quemando el tráiler y se escucharon los gritos del conductor entonces eso me dio inmediatamente para abajo o sea, sentí horrible escuchar los gritos de esta persona y luego, luego a mi mente uh... espérenme que me mandaron un mensaje ahí otra vez que me están bueno, me, me sentí muy mal al escuchar ese audio, ese video de los gritos de dolor de esa persona, y me hizo inmediatamente esta enfermedad es, es horrible porque inmediatamente me empiezan a, a venir eh, pensamientos muy feos, muy feos, pensamientos horribles que me dan mucho miedo, me dan angustia, me siento triste, eh, empiezo a tener mucho, mucho miedo, eh, y eso es ansiedad y depresión, eh, es una cosa que te llega horrible y te empieza a dar como un ataque. Yo afortunadamente llevo ahorita de medicado como un año y, y meses, un año y dos meses más o menos, y en ese año y dos meses no he tenido ningún ataque de ansiedad, afortunadamente, pero hoy por ver ese video, y la verdad fue pues nada más escucharlo, eh, me, me dio esa, esa cosa horrible, entonces, pues ahorita me acordé, pero estoy... Déjeme, estoy recibiendo unos mensajes a ver. Eh, Jane, Jane, si ya estás ahí ya te mandé la, el link por el WhatsApp que me pediste, Jane, para que entres, por favor. Eh. Vamos a contestar, hermano. Este Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás, mi hermano? tranquilo, disfrutando que por fin ya es fin de semana, ya descansar. Bien, mi hermano, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, bueno, como vi que el título es sobre fenómenos paranormales, pero yo quiero dar una hipótesis, una teoría, A ver. Además, hay una coincidencia muy, muy curiosa. A ver, cuéntame. Eh, hablo mucho sobre la superstición de las personas y la superstición en el mundo de la política, sabemos que muchos políticos consultaban adivinos, etcétera Y aquí en Monterrey, sufrimos una sequía muy severa, y se si, había mucha preocupación, alerta, etc. Y yo siento que hubo una manipulación de masas tremenda. Bueno, eh, okay. Porque casualmente, es como que se abocó la zona norte, hasta el límite para que pidieran a la federación en este caso al gobierno federal que los apoyara y casualmente justo cuando llega Andrés Manuel López Obrador a visitar Monterrey lleno uh -huh. del agua al día siguiente empieza a llover y empezaron a caer lluvias hacia a cántaro entonces no estoy diciendo que ese señor tenga poder eso es lo que <ríe> sea, porque incluso López Obrador puede... López Obrador trae la lluvia a Nuevo León Ajá, pero yo siento que él quiso manipular así a las personas supersticiosas. O sea, yo siento que ellos sí podían hacer llover, ellos sí podían, este, o, o calcularon la fecha exacta cuando iba a llover y aprovecharon esa oportunidad para crear un impacto político en, aquí en Nuevo Y eso para mí, sea cierto o no, pero es posible. O sea, ¿es realizable, si sí o no, Oxlade? sí. ¿tiene? Que sí es posible... Eh, no te escuchamos bien. ¿Es posible que alguien sepa que en dos días va a llover? Ah. ¿Sí es... me voy a...? Sí, Ajá. sí, sí es posible. Imagínate que, que tú ya sabes que en dos días va a llover. Te vas a un pueblo donde la gente no sabe que va a llover y les dices, yo sé el futuro. Ajá. La prueba es que en dos días va a llover y ellos dicen, nada no es cierto, y llueve. ¿No crees que aunque sea un porcentaje de personas se preguntaría, ¿será que sí es un adivino este esta persona? Aunque sí tiene poder. Sí, claro. Aunque voy a decir, es manipulación. Yo siento que Andrés Manuel López Obrador está utilizando la manipulación política y mediática muy interesante. Ok. ¿Crees que el, el señor lo hizo con malicia? No, yo siento que lo hizo en forma política, porque el gobernador de aquí es un opositor acérrimo Sí. Entonces, este siento que lo que quería dar un mensaje a, a los que apoyan su política sé sí. que están superitados al poder de, de la federación si sí. me meter el dedo en la Para... llaga sí sí eh, mira pues ya sería mucho rebuscarle la verdad es que sí, qu ¿verdad? quien esté quiera atacar a López Obrador le va a encontrar mil cosas y quien lo quiera defender va a encontrar mil cosas para defenderlo. En La política, como los temas del fútbol, y, y siempre se habla de la religión, el fútbol y la política, es que si siempre eh, hay, este, pues, diferentes opiniones, diferentes personas que debaten sobre eso, y nunca, en realidad, ni uno ni otro tiene la, la razón. Tendrán sus verdades ambas partes, y yo creo que... Eh, siempre estamos en esa línea entre, entre el debate y al final de cuentas no se va para ningún lado la, la situación o, o esta pelea eh, o, o comentarios o opinión sobre ese tema. Exacto, al final pues no sabemos nada porque no estamos a esos niveles de, para saber, claro. La verdad, simplemente lo que Claro, tú, ¿Tú estás a favor de López Obrador encuentra. en contra. Mira, yo te voy a decir la neta, la neta, cómo pienso y cómo soy. Sí. Yo vengo de una familia cristiana muy ortodoxa y yo decidí apartarme de tu porque hubo un punto de mi vida en el que yo vi, supe que todo lo que había creído era, un, era una manipulación y empecé a cuestionar muchas cosas y tomé una decisión en no creer en nada, en ningún okay. símbolo, en ninguna forma, en ninguna fuerza, sí. solo guiarme por la razón. Okay. Y entonces, yo no yo no hablo sobre Andrés Manuel López Obrador o por la política porque está a favor o en contra de alguien. Simplemente intento ver las cosas que realmente están pasando y cuestionarme por qué pasan las cosas. Muy entonces, bien. Entonces, yo siento que, que sí pasó lo que te dije porque se me hace muy conveniente, como pues, una coincidencia muy conveniente. Y esas personas no juegan a los lados, a esos niveles. Entonces, Sería interesante ver si ocupa esa misma eh, artimaña en alguna otra, en alguna otra cosa. Y si coinciden, es que sí tienen alguien que, que está haciendo eh, estas situaciones para que la gente pues se eh, incline para el lado de, en este caso, de López Obrador, ¿no? Claro, claro, porque. Este, bueno, ya puedo concluir porque siento que tu invitada, este, mejor, otra oportunidad, seguimos hablando de este tema y ya no, le, te quito más tiempo, ya, ya te a tu invitada. Vamos a, vamos a platicar con Jane, te mando un abrazote mi hermano, gracias por llamarme sí. mientras no, estábamos no, no, no, esperando. Un abrazo a la invitada, hasta luego. Un saludo. Buenas noches, eh, Jane, bienvenida, ¿cómo estás? Ya estás en vivo y en directo por si no sabías todavía que si ya estamos en vivo, ya estás en vivo, ¿cómo estás? No te escuchamos Jane, eh, pica, pícale ahí al micrófono para ver si, o ponte los audífonos, a lo mejor si es eso, porque no te escuchamos. Pero bueno, mientras tanto, mandamos un abrazo a Manzano, LN, que mandó 50 pesotes, pensé que ya no habría transmisión, llegué tarde. No, vamos empezando, vamos empezando, justo ahora. Hola Jane, ¿ya nos Hola. escuchas? ¿Ya me escuchas? Muy buenas noches, ¿me escuchas? Ya, ya te escucho, ya te escucho, un poquito bajo, pero sí te escucho, a ver, habla. Ah, Ok. Permíteme, voy a voy a poner los, los audífonos. Yo te escucho perfecto, te escucho bien. Okay. Dame unos minutos, dame unos minutos para sí. dice la gente que no me ve, que no me ve el rostro y que se siente rara, yo creo. Este, vamos a ponerme los otros lentes. Vamos a usar los dos lentes esta, esta noche. Unos aquí, que significa que, que mi barrio me respalda, y los otros aquí, que significa que... Hola, ¿me escuchas? Pesado. Sí, sí, pero no te vemos. Ah, ok. Dame un minuto, fallas técnicas. <risas> no te preocupes, no te preocupes. Mientras tanto, le mandamos un saludo a Solecito, que nos mandó cinco dólares, dice, invitas al en del programa Así Somos, me hablas cuando vengas a la rumorosa solecito, pues nos vemos allá en Tecate eh, les voy a decir la fecha, no la tengo ahorita clara déjenme ver qué fecha es la de Tecate eh, y sí, claro ay, cabrón ya me voy a pero eh, ¿me escuchas? pero sí vamos a invitar a Salfate, voy a comunicarme con Salfate, a ver si quiere venir a una transmisión, sí, te escuchamos, solo no te vemos Jane listo, ahí está. Ah, sí, sí, te vemos. ¿Sí se ve? Sí se ve, sí te escuchamos. ¿Cómo estás, Jane? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, pues estoy feliz, encantada, un poquito nerviosa, pero todo bien, todo bien. No, no te preocupes. Pues saludos a todos, saludos a todos los amigos del chat, y bueno, yo lo escucho y lo veo un poco eh, retrasado, ¿no? El, el el audio creo que es normal, ¿no? Pero pues, me dices y cómo se ve, cómo se escucha y ya. Sí, estamos bien. Si tienes ahí un, una, un monitor, un teléfono o algo donde estés viendo la transmisión, no le pongan mucha atención. So, so, solo mira la cámara que estamos aquí y no vean los comentarios porque los comentarios ya sabes cómo son. Entonces, eh, yo, yo sé cuando alguien ya está viendo los comentarios y ya se pierde y quiere empezar a pelear con los... Con la, con la gente que está en, los, en el chat, si ¿Sí te has dado te prometo, cuenta de eso? No, te prometo que no los voy a ver, no los voy a leer, no los voy a leer. ¿Has, ¿Has leído los comentarios en otras transmisiones? Sí, sí en la mayoría, los, los leo, también respondo, pero sí. ¿Y qué te parece la gente que está en el chat? ¿Cómo son? ¿Qué me parece Bueno, pues distintas opiniones eh... No tengo el gusto de conocerlos a todos me encantaría conocerlos son buena onda cada quien tiene tiene su opinión y, y lo y se vale no que lo pueda poner ahí ¿no? que lo escriba ¿no? bien muy bien, bien Jane. No me Oye, Jane, Jane también escribo Nada malo, ¿no? los comentarios sí. son los chidos dice Elena okay sí, sí están estamos... chidos están chidos sí. Jane te eh, llamas en tu canal de YouTube, La Habitación Oscura. No, corrección, corrección. No, el canal se llama 888 o oh, 888, La Habitación del Miedo, oficial. Así es. La Habitación del Miedo. La Habitación del Miedo, ¿no? Aunque ya, sí, ya. sí, sí, sí. O sea, sí lo han confundido, ¿no? Con La Habitación Oscura en la habitación del pánico y les digo, bueno, esa es una película y la otra, pues, es otro es otro canal pero no soy yo una, no, una es entonces, una película y la otra es otro canal sí, no, entonces, pero ya no la única y original es la de 888 hasta que te comes un bizcocho, ¿no? dirían puré, pero sí ese es el, 888 este es el, ese es el el nombre, ¿no? que, que tiene el canal 888, La Habitación del Miedo. Eh, nos puedes decir por qué le pusiste este nombre a tu canal y, y ahorita nos empiezas a contar, pues, ¿cuál fue el motivo de que te interesaran los temas paranormales y qué es lo que querías mostrar en tu canal de, de YouTube? Eh, ah, porque voy a una pregunta en específico que ahorita te la haré. Entonces, primero, pues, decirnos por qué decidiste ese nombre 888, la habitación el del triple miedo. Ocho, triple 8. Ocho. Bueno, para empezar, el, el cuestiones de los números. Ese número, yo digo que era perseguida por ese número, porque créeme que en todas partes lo veía. Empecé a ver el 8, el, el número 88, y ya después el 888, así tal cual, ¿no? los tres números 8. Y casualmente, en mis cosas personales, pues ya, documentos y todo eso, casi en todo lleva el, el número 8, ¿no? La o parte... sea que el 8 es un número que te persigue, que lo ves constantemente y que incluso en tus documentos está presente, en tu, tus, tus fechas y demás. Sí, sí en, en fechas, bueno, sí, sí, compro un boleto, turno número 88, ¿no? Turno número 8 y ya persigue este número, ¿no? Aparte también, porque es es también, pues me gusta, porque también es hace referencia a, a la frecuencia, ¿no? Y al número del infinito, ¿no? Que es el 8, que es el número del infinito. Y el número completo en sí, ¿no? Que es el 888, pues es la frecuencia de la abundancia, la frecuencia de la protección, de, de todo eso positivo, ¿no? Así de, de lo que es en sí ese número, ¿no? Que corresponde al al 888, ¿no? Ese es esa es la razón. Aunque algunas personas, algunos pues seguidores me han comentado, "No, ay, pues sí me gusta tu canal y todo, pero me da miedo ese número raro que tienes, que pues es el ese, ¿no? 888, pero pues no no tiene nada que, bueno, sí está relacionado y siento yo que es así como que misterioso, místico a la vez, pero no, no tiene nada así de que, de, de... Sí, sí, no digo? es algo específico, ¿no? Algo Ale... específico, ¿no? De, de algo muy oscuro, algo así, pues, no del todo, no, no no es con esa intención. Alexa, ¿le puedes bajar un uno Es que Alexa tenía un ruidero. Bien, entonces, eh, y la habitación del miedo, ¿por qué el nombre...? La habitación del miedo surge por una experiencia que, que yo vivo en la casa de mis padres. Esto pues ya, ya hace algunos años y es algo muy fuerte. Es una experiencia que, que yo viví ahí en su casa. Yo estaba ahí viviendo con ellos y, y en, un, en ese paso tiempo yo me voy a trabajar. Entonces ya en ese, en ese tiempo yo los veo menos. Mi mamá pues... Pues sí, no sé, como todo, ¿no? Me extraña y, y todo, ¿no? Y, y así, ¿no? Cuando yo me voy a trabajar fuera. Y cuando yo regreso, ahí, ¿no? Me doy cuenta de que ella pues, no estaba viendo salud. Esto es relacionado también a lo que pasaba en la casa, ¿no? De, de mis papás. Y tuve ahí una experiencia muy fuerte, ¿no? Con algo que... Con algo que, que ya después a mí me comentan que eso fue un ente, ¿no? Yo ahí, pues, me atacó, ¿no? Una, una cosa que, yo digo cosa porque en sí yo no, no te puedo decir que lo vi, solamente lo sentí. ¿Cuántos años tenías? ¿Qué pasó? Yo tenía, bueno, en, en aquel entonces tenía aproximadamente veintitantos, veinti, lo vamos a dejar en veintitantos. Ok, eras joven. No soy joven aún. <risa> bueno, eras, eras, eras niña, vamos a decir que eras niña. Sí, era una niña, entonces eh, ya estando ahí en la casa de mis papás, mi mamá se empezó a sentir mal, ¿no? Entonces a ella ya era una serie de manifestaciones ya más fuertes que había en la casa, ¿no? Nosotros pues de esto no... No, no hicimos como dicen, pues escándalo, revuelo con los vecinos o nada, ningún comentario, ¿no? En la casa pasa esto, sentimos presencias o nos espanta, no pasó esto, absolutamente nada. Te puedo decir que ningún vecino sabía pues nada de lo que pasaba ahí, pero yo al estar ahí, yo soy muy sensible a esas cosas, siempre sentía algo, una presencia... Nunca nunca vi nada, nunca vi nada, pero en esa ocasión a mí me hablan y me dicen: Pues que, que van a hacer un rosario en la casa de, de mis papás, que me invitan para que yo vaya, porque yo soy una persona católica, yo soy una persona que, que cree en eso, así así como es estar bien, claro que existe mal, el mal, ¿no? Y mis papás todo el tiempo no nos, nos tienen pues esa creencia, ellos ellos son muy religiosos y todo eso. Y entonces me dijeron, es que parte pues vemos muy muy mal a tu mamá, ¿no? Ya la vemos muy mal. Y sí, realmente mi mamá, esto es algo muy fuerte para mí, mi mamá, de 60 kilos que, que ella tenía, llegó a pesar menos en, en poco tiempo, ¿no? O sea, y te hablo de... 40 pero, menos. Pero, menos ¿pero de 40, qué fue lo que, años? lo que empezó a suceder? ¿Qué, fue, qué había? Que ¿Qué, ¿Qué pasó? Estaba, bueno, lo que ahí pasó es que yo al momento de ir, a mí me piden encender una vela. Entonces la vela que era correspondiente a, a, para ella, ¿no? Para la sanación de ella específicamente, yo al prenderla la vela se apagaba, ¿no? Se apagaba y así estaba, ¿no? Yo para eso a mi mamá yo la noté pues muy extraña, como así, ¿no? Te puedo decir que, que no era ella, ¿no? Lo que lo que yo estaba viendo en físico era de su cuerpo, pero ya, ya a nivel, no sé, te puedo decir, espíritu, cuerpo de ella, pues no era, ¿no? Entonces yo al momento de quererla abrazar, ella ya había cambiado, ¿no? Su semblante, yo sentía que algo malo había ahí. Y en lo que están haciendo la oración... La persona que va y hace la oración, que específicamente era nada más puro rosario y, y todo eso, ¿no? Entonces me, le dice a mi padre, ella no se puede quedar, no se puede quedar ahí. No se tiene, no se puede quedar aquí. Ella tiene que irse, se tiene que ir de aquí. Entonces yo la verdad, honestamente sí me molesté porque iba llegando y yo le dije a mi papá, digo, no, o sea, ¿Cómo voy a ir tan rápido si apenas voy llegando quiero estar con ella? Así, ¿no? Ya en lo que estábamos en todo lo que es, pues, la oración y todo eso, yo estando cerca de mi mamá, a mí algo me quema. Esta parte de acá, de lo que es el pecho y, y la parte de la espalda fue como sentir, no sé, si se cuenta. ¿Como ardor? Como un ardor, como una brasa, como no sé, una estaca de repente, pero fue un golpazo, ¿no?, que, que yo recibo en esta parte, y te juro que yo sentí que salió algo por la espalda, pero o sea, es como tiempo, si te atravesara algo. Sí, fue como si algo me atravesara, y yo en ese momento en automático hago esto, yo traí una medalla de San Benito, y me la quité, y la agarré en la mano, y la tenía así, ¿no?, ya cuando yo, pues, ya estoy ahí y me pasa eso, yo en automático, pues, cierro las, los puños, pero ya no puedo abrir las manos, ¿no? Ay, pero es... se, supone, se supone que esa, esas medallas de San Benito Bodoque eh, son para alejar el mal, el, los espíritus, y para los exorcismos. Sí, se supone que sí, ¿no? Se supone que sí. Yo la llevaba por... porque la verdad tenía un presentimiento de que, de que me iba a pasar algo. Y, y también porque pues, en base a la fe y todo lo que creo y todo, y ya me habían comentado, ¿no? Cuando vayas, llévate una protección en lo que creas, una oración, pero ve protegida. Porque ahí ya no... ya no... hay algo ahí, pues, ¿no? Entonces cuando pasa esto, yo cierro los ojos pero fue así en cuestión de minutos como si yo tuviera pegamento, básicamente pegamento en los ojos, yo no los podía abrir. Okay. Y esa señora que estaba rezando, me decía, repite conmigo, es el Padre Nuestro, es la oración que tiene más fuerza, pero quiero sí. que repitas y que estés aquí, que estés aquí, escúchame. ¿Crees que yo podría recordar al Padre Nuestro? yo no me acordaba de nada y en mi desesperación me llevaba haciendo mis lo, mis manos mis brazos al quererme abrir los ojos y no podía entonces yo le decía a ella no puedo no puedo no puedo abrir los ojos qué es quítamelo me quema le decía yo es que me o sea quema. es como como si estuvieras eh, poseída por un espíritu oye estaba preguntando por tu micrófono la gente te escucha muy bajito dónde está tu micrófono ah ok está muy bajito Ahí, Ahí sí te escuchamos, ¿Te sí. sí. Ah, okay. Entonces, yo le decía a ella, ¿no? Le, le decía a ella que, que me quemaba, o sea, te juro que me quería quitar lo que traía, porque era así, ¿no? O sea, era yo sentía que efectivamente me estaba quemando eso, entonces ella me decía, sigue rezando, no dejes de rezar y no dejes, escúchame, quédate aquí. Y ya al final lo que yo escucho es que ella le dice a mi papá, le dice, usted póngase detrás de ella por si se desmaya. Entonces eso me quedó, ¿no? En la mente. Dije yo, pues, ¿qué estarán viendo ellos que yo no puedo abrir los ojos y no puedo ver qué es? Entonces, pues, pregunta, ¿para qué era ese rezo? ¿Por qué estaban rezando en tu casa? ¿O para qué era esa oración? Era una oración de protección para... Para limpiar, ¿no? Para hacer una, una se puede decir una limpia a toda la casa, porque ya las manifestaciones ya eran muy fuertes, ¿no? Eran desde que cuadros míos, ¿no? De la escuela, diplomas, empezaron a caerse, mis cuadros se estrellaban, y ya pues, al entrar, olía a, como a flores podridas, como sí, sí. si si hubiera, no sé, algo muerto en adentro dame un segundito no sí. es un de olivo significando fruto del olivo que en español... Alexa, se... Alexa, Alexa cancela Alexa empezó a, a, a decir algo sobre Olivia ¿suena alguna Olivia? Olivia no bueno, Carano. sí conozco a una Olivia pero no Qué raro ¿Te ¿Empezó a hablar sobre una olivia Alexa? Sí. Okay, ay, okay. Me, dio, me dio escalofrío. Vamos, caso Alexa? que también yo empecé como... Que dije, ¿por qué? Porque está contestando algo que no le preguntamos. No te he preguntado, Alexa. Sí, pero... Ay, mira, me... me, me ay, no, me da escalofrío. Ok, entonces dices que para, para suceden cosas paranormales en tu casa. Entonces, de todas estas cosas paranormales tus papás decidieron hacer una, una oración, una bendición, y estando sí. tú presente, sientes que te atraviesa algo, y ese atravesar, ¿se salió o se quedó dentro de ti? Salió, salió, yo no, no vi que era, yo nada más podría eh, sentía como un peso, un peso, algo así, ¿no? Mucho, mucho peso, y aquí un dolor, y eso salió, no por la espalda, yo sentí, Mira, yo sentí como si hubiera, no sé, ha sido, bueno, como si se tratara de, de alguna, bueno, yo en esa ocasión dije, es que yo sentí como como si hubiera atravesado, no sé, un palo, una, una rama, un tubo, algo así, ¿no? Era lo que yo sentía, ¿no? Entonces, sí. eh, de lo que recuerdo de, de la limpia que iban a hacer, pues eran así... Hierbas, ¿no? Eran hierbas, no no era algo que. Porque yo siempre les dije, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en que hagan rituales, y... no soy de, de esas cosas, ¿no? De, de hacerlas, pero sí si, si se trataba de eso, ¿no? De, pues, de, de vaya, ¿no? De una protección para, para mí, para mi mamá, para mi familia, para la casa. Bueno, ahí dije, bueno, nada más hagan lo que tengan que hacer y que pues, por fe, ¿no? para que todo salga bien y, y, y por la salud de mi mamá, ¿no? porque ya médicamente, pues eh, médicamente ya estaba bien, estaba mejor que nosotros, ¿no? los los, los chamacos, como dicen y y no le encontraban nada, o sea los médicos no le encontraron nada muchos estudios y todo y, y ya ¿no? y ya después eh, personas, ¿no?, que iban voluntariamente, nos decían, es que, oye, o sea, y no no les habrán dejado algo aquí, no será alguna... ¿Desde ah, cuándo empezaron los fenómenos paranormales en tu casa? En mi casa, bueno, te hablo ya de años, esto empezó aproximadamente como en el, lo que fue el, el año 2010, más o menos... O sea, es decir... Eh, ¿De pronto empezaron a suceder estos fenómenos o desde que se construyó esa casa ya había fenómenos paranormales? Pues mira, fíjate que eh, precisamente ese lugar tiene una historia pues tétrica, ¿no? Te vuelvo, ¿Cuál es la lo voy a contar. Mira, nosotros no sabíamos nada de lo que antes había en esa casa, ¿no? Y ya cuando una vecina amiga de nosotros se da cuenta, ¿no? De que ya mi mamá, pues, ya no se siente tan bien y que, pues, todo iba, iba empeorando y todo eso. Nos dice, oye, yo sé algo relacionado con esa casa. No les han contado. Y nosotros decimos, no, ¿qué pasó? Entonces ella, pues, tiene tiempo, bueno, tenía tiempo ahí. Entonces nos dice, hace muchos años en lo que es línea de calle, la línea de calle es pues, ¿no? Cuando las casas que están en la calle, que tienen la banqueta, ¿no? Que uno puede cruzar por la banqueta. Caminar, ¿Sí? Ajá. La casa de nosotros estaba hacia adentro, tenías que, que pasar, ¿no? Como un pequeño pasillo, se puede decir, largo pasillo y ya. Porque eran terrenos muy grandes, ¿no? Eran terrenos muy grandes. Que fácilmente podrías construir dos, tres casas, ¿no? Y esta vecina nos contó que la primera casa en donde nosotros estuvimos ahí, parte de la pues de la infancia, viviendo en esa casa, esa casa antes era como un casino clandestino, se puede decir, que pasaba de todo ahí. Ok. Y, y se cree, ¿no? En base a lo, a lo que pasó y todo eso, que pues por ser casino, por hacer cosas, ¿no? De lo que sucede ahí, que hubo pues, eh, pues de todo, ¿no? Desde juegos, de lo clásico, ¿no? Del casino, peleas, hasta riñas, hasta cosas más fuertes. Y creen ellos que también hubo invocaciones o que jugaron, ¿no? A la, o sea, a la como domínica? que en ese lugar eh, hicieron muchas cosas pecaminosas. Y que por sí. eso podría haber estado eh, con energías negativas Ay, por todo lo que hacía. Frío. Frío. Tengo mucho frío, mucho calor frío tengo. Entonces, okay. sí, eso nos contó la vecina y entonces nos dijo, ¿no? Es que antes, y yo de lo que me daba cuenta, es que siempre esa casa, cuando éramos nosotros pequeños, esa casa siempre la pintaban de blanco. Y yo decía, okay. bueno, ¿por qué la pintarán de blanco? Porque yo veía que todos los vecinos pintaban sus casas, que se llegaba a Navidad y todo eso. Y, y la casa, mi casa, cuando yo estaba pequeña, pues veía que, que nunca, o sea, ningún color tenía que ser blanco. Tenía que ser blanco. ¿no? Entonces esta vecina nos dice, eh, ¿por qué creen que, que la casa la pintaban de blanco? Y yo así, no. Oye, sí es cierto, ¿no? Ya lo había pensado, pero no tenía así una respuesta de, de el por qué no la casa... Así, ¿no? De, de blanco. Entonces ella nos dijo que era que era también como protección, ¿no? De, de, de pintarla así, de, de ese okay. color. Ok. Y sí, entonces había una habitación en esa casa, en la antigua casa ¿no? donde yo estuve viviendo de niña, que en esa habitación mi papá en especial no podía dormir. Él tenía pesadillas, estaba acostado, sentía que lo que lo movían, ¿no? Que iban ahí, lo movían y, y no podía dormir. Nosotros, o sea, siempre con una lámpara, algo ahí en, en, la, en el cuarto, en la casa, pero el papá era el único que no podía dormir. Nos decía es que no puedo, o sea, no, nosotros escuchábamos, nunca vimos nada ahí, ¿no? Así sí, que, sí. no sé, algún espectro, algo que, que viéramos nosotros de niños, nunca vimos nada. Pero sí era una casa que, por más que la arreglaban, que reparaban ciertas cosas o algo así, era lo que hoy se conoce como una casa, se puede decir, enferma, ¿no? O sea... Una casa embrujada. ¿Se puede estar embrujada? Sí, pues sí, yo considero que sí, ¿no? Entonces, Oye, ¿tú tenías eh, más hermanos, más, más chicos, grandes? Yo tenía un hermano, bueno, tengo un hermano, somos tres hermanos. Ok. En aquel entonces, en aquellos años, pues nada más tenía a mi hermano, ¿no? Estábamos pequeños, te hablo que, no sé, que teníamos cinco, seis años, siete años, ¿no? Entonces, ya estando ahí, aproximadamente yo a los siete, ocho años, empiezo a, a tener sueños, ¿no? Sueños muy extraños que... ¿Qué soñabas? Bueno, lo miedo. Bueno, lo que era, lo que era muy, un sueño así, lo que se repetía constantemente... Yo veía como unos. No sabía yo qué era, pero yo veía así como unos unos platillos, como. A la vez no le, no le llevaba forma, la verdad. No sabía si era una cuchara, si era en verdad un plato, un plantillo, qué era, pero yo veía el color entre verde y gris. Entonces, eso, ese objeto, esa cosa que yo no sabía qué era, yo la veía en una dimensión muy grande, pero la veía entre la barda de mi vecina, el patio de mi casa, ¿no? Y la puerta, como era, o era sea, una muy grande. O sea que, o sea como ovnis, como platillos voladores chiquitos. Sí. Bueno, sí, sí. Hasta ahorita, pues, sí, yo ya viendo todo eso, pues, sí, no eran eran platillos, pero yo no sabía, o sea, si yo, ¿qué, qué era eso? ¿Qué será eso? porque los veo aquí? Pero a la vez... Yo no sabía si en realidad se trataba de un sueño que yo estaba teniendo, o si de verdad me levantaba sonámbula, por decirte, y llegué a salir al patio, lo vi, o sea, ahí como que me, me perdía, ¿no? Es esto, como si los extraterrestres te quisieran raptar. Pues algo así se puede decir, ¿no? Yo veía esto, pero a la vez sí veía... ...sombras, ¿no? Lo lo que ahora pues son los extraterrestres, ¿no? lo, lo que ahora se conoce como eso. Yo en aquel entonces me daba, sí, curiosidad, pero a la vez me daba miedo, porque decía yo, ¡ay, quiénes son! ¿No? Pero a la vez era era muy extraño, ¿no? Porque no los veía como platillos chicos, ¿no? Yo decía yo, ¡ay, pues serán serán piedras o rocas gigantes que le van a pegar a la casa, que quieren tumbar la casa no sé, ¿no? Algo, algo extraño que yo no, no me explicaba lo ¿no? que era y pues no le contaba a nadie no ni a mis amigos de la escuela, ni a mis papás ni nada, no ya con los años, ya que yo los vi dije yo, mira, o sea, lo que yo veía en el sueño, ¿no? que eran los platillos y pues que, pues si sí, no son los, los seres extraterrestres no pero esa esa vez pasaron que eh, tiene fue rápido, ¿no? los empecé a soñar, los veía y a la vez me quedaba no como que, bueno, sería un sueño, los vi, pasó en realidad, qué pasó, ¿no? Ya después eh, se calmaron esos sueños, ya no seguí viendo nada, y después se, se seguían repitiendo, ¿no? Otra vez me volvieron a los 15 años. A los 15 años tuve una visión muy fuerte. ¿A los 15 años y... tuviste una visión muy fuerte? Sí, a los 15 ¿Qué, años. ¿qué, ¿Qué viste? ¿Qué visión viste? o ¿Qué, qué fue lo que...? Predijiste. A los 15 años me pasó algo que eh, no sabía. No sabía si era hombre, si era mujer, porque lo veía, porque esto me, me visitaba por las noches. Yo ¿Te visitaba manera, algo por las noches? Sí. Era, era como una. Era un, bueno era muy extraño, ¿no? Para empezar era muy, muy extraño. Era como un ser eh, grande, delgado, pero yo no sabía si era hombre, no sabía si era mujer, no sabía qué quería, por qué iba, entonces... ¿Entraba mensaje... tu habitación de noche? ¿Entraba pues, tu habitación de noche? Sí, sí. yo, bueno, ya en una, en una ocasión yo sentí, sentí la presencia que estaba ahí a un lado y el mensaje fue de que tenía que cuidar a mi mamá porque nada más iba a estar conmigo aproximadamente, aproximadamente entre 15 y 16 años, que yo tenía que cuidarla, ¿no? Entonces, me daba como que a la vez curiosidad de querer agarrarlo, de querer saber qué era, porque lo que me llamaba la atención a mí es que todo, o sea, toda la todo por decirte el cuerpo de eso, ¿no?, de, de, de eso que, que me visitaba, el cuerpo era todo como cristalino, como si, todo no así cristalino, pero dentro de, de, de eso, no de, de lo que yo veía, la presencia o eso, no no, no, no sé, no te podría decir la verdad qué fue, se veía como una especie de luz, entonces yo me quedaba, pues sí no, como que viendo eso, decía yo, no, estoy soñando, y eso ya... Me pasó también ahí, no dije yo, no, bueno, o sea, entonces cuando quise hacer esto, ¿no?, de querer agarrar, de querer tocarlo, fue muy raro, ¿no? Fue como si mis manos se metieran, no sé, cómo Como, en como si fuera gelatina, el este ser, como si fuera una gelatina transparente. Se metieran, como si se metieran en arena. ¿Se, metían ¿Ah? el, se metieran en...? El... ¿Se No te escuchemos bien. cuenta...? Met... Yo el momento, de, yo el momento de querer tocarlo, ¿me escuchas sí. ahí? Sí, estoy, me quedé me dando los audífonos estoy... Sí, exacto. Me creen quedé. Me quedé que metiste entonces, el dedo. Sí, entonces yo quise tocarlo, ¿no? Quise hacer esto, pero la sensación en mis manos fue como si yo estuviera tocando algo como arena, pero yo quería saber qué era porque yo lo veía. No sé, la textura, yo quería saber qué era. O sea, la textura, ¿no? A ver, ¿qué es esto para poder agarrarlo? Pero sí, no. no Nunca, nunca me quedé yo con algo en la mano que podía decir, ah, pues mira, fue esto. Pero de lo que sí me acuerdo es que era muy blanco, algo luminoso así, ¿no? Con el cuerpo muy, muy luminoso. Pero adentro, por decirte del cuerpo, como que tenía algo, ¿no? Yo lo veía como si fuera arena blanca con luz así, ¿no? Mi intención era agarrar eso, nunca pasó, pero el mensaje era así, ¿no? De que, oye, eh, tienes que cuidar a tu mamá porque nada más va a estar contigo entre 15 y 16 años, ¿no? Entonces yo a partir de ahí dije yo, bueno, esto, pues sí, yo lo, lo tomé como un mensaje, como como... Pues algo no que fue y, y, y me dijo acerca de esto. Y sí, efectivamente, efectivamente, yo cuido de mi mamá en ese tiempo, siempre muy apegada a ella. Te digo, muy ella siempre muy religiosa, desde joven trabajó en, en iglesias, estuvo al lado de los sacerdotes. Casi También, no te escuchamos. También vio muchas cosas. Ella, mi madre trabajó en iglesias, estuvo al lado de sacerdotes. En una ocasión un padre les contó que el padre venía de, de hacer un exorcismo. Y sí, una de, de mis tías, sí, ella sí vio, como dicen ahora, no una mano peluda. Mi tía, que ya también falleció, ella sí nos contó que vio una mano en la iglesia. Era una mano Así, ¿no? Tal cual. Belluda, peluda, amarilla. Una mano grande, amarilla. ¿Que salió en la iglesia una mano peluda, pelos amarillos? Sí. Mi tía, ¿no? Mi mamá y mi tía trabajaban en la iglesia, ¿no? Eran, eran pues, muy religiosas. Ellas ayudaban en la iglesia, trabajaron en la iglesia. Y te digo, un sacerdote sí les empezó a contar, ¿no? Acerca de, de todo lo que él veía de todo lo que él hacía y todo no entonces mi tía sí nos contaba eso no por eso de ahí que nos siempre nos decían es que así como existe el bien existe el mal y ya mi tía nos empezaba a contar eso no eso que ella vio de la mano pero bueno volviendo a lo a esto que te digo que, que fue el mensaje pasa ese tiempo y ya después Increíblemente, ¿no? El, el mensaje que me dan a mí se cumple y mi mamá fallece años, años después, pero la cantidad de, de tiempo son exactamente esos años, ¿no? O sea, Entonces, fueron 15 si años salgo, o 16, como dijo el, eh, el la, esta persona o este espíritu blanco o este ser blanco. Sí. Se cumplió. Sí, así, se cumplió. Entonces, mi mamá, sí, te puedo decir que yo conviví mucho con ella. Era muy, muy, muy apegada a ella y todo esto. Ya cuando yo me voy a trabajar, es cuando, es el tiempo que menos la veo, ¿no? En lo que, pues, me voy tra a trabajar fuera. Y yo, la verdad, me preocupaba mucho, ¿no? Porque dije, pues, yo quiero cumplir eso, ¿no? De eh, la promesa de, de que yo la voy a cuidar y que y que estando yo con ella, pues, eh, también, ¿no?, como, como, se puede decir, protegerla, ¿no? Podemos, podemos saber de, ¿podemos, podemos saber de qué falleció tu mamá. Eh, sí, sí, ¿no?, eh, bueno, ella, eh, es algo muy fuerte, ¿no?, porque cuando ella se va, yo presiento cuando ella muere entonces ese presentimiento que yo tengo en la, una noche anterior no pude dormir nada empecé a soñar la soñaba tú no, estabas, fue, viviendo ¿tú no estabas viviendo con ella no no yo estaba pues estaba en mi casa y fue un presentimiento no así de, que, de hecho me levanté, y me levanté, me sentía muy mal, tenía un dolor en el pecho muy fuerte, incluso me tuve que ir, me tuve que ir al doctor porque me sentía mal, yo pensé que me, iba, que, que me iba a dar un infarto, que era un infarto porque mal me sentía, entonces cuando ya yo me levanto y que no aguanto el dolor porque me tenía mal ese dolor a mí, dije mi mamá, es mi mamá, ya se fue y me solté o sea, ¿tú llorando los, ¿tú lo me, ¿tú lo yo lo sentí lo sentí lo sentí no y, y me, fue algo muy fuerte no muy fuerte o sea me solté llorando llorando llorando llorando empecé a rezar empecé a rezar mucho y, y ya no o sé sea, lo sentí lo sentí sentí que ya, ya partió ¿no? sentí que se fue entonces cuando yo voy al médico ya en el camino paso a su casa Yo ya iba camino al doctor Te juro que me sentía mal O sea, mal, mal, mal Y, y dije, no, o sea, voy a tener que hablarle a una ambulancia Porque de verdad creo que me estoy infartando, ¿no? Del dolor que tenía No podía jalar aire Muy mal me sentía Entonces cuando yo justo El semáforo se pone en rojo Justamente cerca de, de la casa Donde mi mamá estaba, ¿no? Donde vivía y es ahí que, que me suena el teléfono y es mi hermana, ¿no? Es mi hermana. Y no le entendía nada, porque me habló, y yo le entendía que la habían asaltado, ¿no? Que a ella la habían asaltado en la casa, entonces le dije yo, voy para allá, estoy aquí, voy para allá. Pero yo también estaba llorando, ¿no? Entonces, ni ella me entendía, ni yo le entendía qué pasaba. Y le dije yo, ¿pero cómo que te asaltaron? Entonces, cuando le dije... ¿Pero cómo que te asaltaron? Me dijo, no, es que mi mamá acaba de fallecer. No, mira, o sea, me quité los zapatos, los aventé en el carro, me bajé, me bajé corriendo del carro. Subí inmediatamente, el segundo piso, no me dejaban entrar. Mis hermanos no me dejaban entrar a verla. Pero fue algo muy fuerte, pues, ¿no? Porque yo le dije a mi hermana, no sé, yo presentí, le dije que ella ya se había ido, ¿no? Entonces ya entre, pues, todo lo que había pasado, mi hermana me dijo, pues, no pude hacer nada, me dijo. Falleció en mis brazos, me dijo, y, y se levantó, me dijo, desayunó, todo. Todo bien, pero a la vez estaba ya como muy ida, preguntaba mucho por ti, por todos, empezaba a preguntar y le empecé a notar los pulsos, pues muy bajos, no ya, ya no se los sentía, me dijo y no pude hacer nada, me dijo ella ella pues falleció en los brazos de mi hermana, no entonces cuando yo me quedo ahí en el cuarto hablo con ella, hablo con ella, no le le tocó su, su su pelo, su cabello, empiezo a, a platicar, le tomo las manos, a hablar con ella y todo, ¿no? Y, y ya, me quedé ahí, ¿no? Pero fue algo muy fue algo muy impactante, ¿no? Para mí muy fuerte. ¿Le dio un paro cardíaco? ¿Cuál no? fue? Eh, eh, sí, ¿no? Ya cuando vinieron, pues ya, ¿no? A ver eso, el diagnóstico fue eso, ¿no? Muerto natural, ¿no? Fue muerte natural y todo eso. ¿Ya estaba muy grande tu mamá? No, no, no. Ella ella se fue muy joven, menos de 60, menos no de 60 años, entonces... Oye, pero entonces el este espíritu, este ser que te vino a decir que cuidaras a tu mamá porque te quedaban 15, días, 15 años de estar con ella, es eso es impactante. porque un ser viene a decirte eso y te dice una fecha exacta y, y, y quiere que tú la cuides? Eso es muy extraño. ¿Qué has pensado? O sea, estábamos hablando como de extraterrestres y ahorita eso suena como un ángel. ¿Y por qué este ser tiene ese interés de venir a hablar de tu mamá? ¿Qué piensas? ¿Qué has pensado al respecto a todo esto? ¿O has tenido alguna explicación? ¿Has eh, soñado a tu mamá quizá que te dé un mensaje o has, por alguna otra razón... Eh, ¿tenido o saber qué fue lo que sucedió y quién era este ser y tu mamá por qué tenía que irse? Pues yo digo que yo pienso que en verdad sí fue se puede decir, ¿no? como una especie de, de ángel y eso es algo que, que yo he tenido, ¿no? he también Pues he, he tenido visiones de gente que no conozco y que el mensaje es ese Tienes que avisarle que se va a ir. Tienes que. De hecho, me, me pasó, ¿no? Me, me han pasado en ocasiones. Entonces, sí me quedé pensando en que este mensaje, pues sí, ¿no? Fue. fue un, yo, yo pienso que fue un ser de luz, ¿no? ¿Por qué? Porque, te digo, mi familia es muy creyente, principalmente mi mamá. Y, y siempre ella, te puedo decir que, que nos inculcó eso, ¿no? Unos, unos valores de también de, de ayudar a otros, de hacer el bien a otros, de, de, de estar ahí, ¿no? de Vaya, de, de más que hacer el mal, pues estar siempre, ¿no? Haciendo el bien más que el mal. Oye, mira, aquí dice alguien que pudo haber sido un familiar, de ustedes, había un familiar que había fallecido, muy importante que estuviera en comunicación o mucho cariño con, con ustedes y que pudiera haber sido quien les avisó, o quien te avisó bueno pues mi mamá en, en ese tiempo ella te digo, hacía mucha oración hacía mucha oración y todo eso entonces entonces ella siempre mencionaba a mi abuela, ¿no? Mi abuelita. Y decía, ¿no? Y ya cuando ella, mi madre, cuando ella empezó a sentirse más mal, mencionaba que la veía, ¿no? Es que yo ya me quiero ir, ya me quiero ir con mi mamá, mi mamá me va a llevar, ¿no? O sea, mi, mi abuela. Y posiblemente, ¿no? Eh, también es, es una posibilidad, ¿no? De que eh, haya sido también un familiar. Te digo, yo en sí no no puedo decirte así qué era, pero el, el la figura, el semblante, me, a mí me daba curiosidad, pero nunca me dio miedo. Me daba como, si sí, curiosidad, te digo, porque arregló tocar, porque era muy muy luminoso, ¿no? Así, una, te digo, una, una piel como transparente pero adentro como si tuviera algo, ¿no? Como, no sé, como glitter, arena, no sé, muy, muy extraño, ¿no? Y mencionas también que tu mamá antes de fallecer, días antes, eh, ya hablaba sobre que quería irse con su mamá, que la veía o decía cosas como que estuviera ya en otra, como que estuviera viendo otras cosas. Sí. Sí, ella, ella... Cuando, pues, eh, ya, ¿no? Ella como estaba, pues, así, ¿no? Con, con todo lo que había pasado en la otra casa y todo. Porque fue muy fuerte, ¿no? Lo de la otra casa. Entonces, ella nos decía, ¿no? Nos decía, es que yo ya me voy a ir. Ya me voy a ir y, y pues, yo veo... Yo veo a mi mamá. Y le digo, y, y, le, y ella nos decía, ¿no? Yo le pido que ella me lleve, ¿no? Entonces... Te digo, a raíz de todo lo que pasó en, en esa casa, después nosotros nosotros nos, nos tuvimos que cambiar. Esa casa se, se tuvo que derrumbar. Es un lugar que pues se puede decir que sí tiene mucha actividad, ¿no? Paranormal se puede decir porque, eh, ¿no? O sea, la gente que era muy, es, era grande, ¿no? El terreno, la casa y, y todo eso. Eh, les gustaba, ¿no?, para, para, porque era céntrica, estaba ubicada en un lugar, pues, céntrico, el, en un lugar muy antiguo de la ciudad, muy grande, terrenos muy grandes, hay todo cerca, y la gente quería comprar la casa, pero no podía estar ahí, o sea, pasaban y no, ¿no? o sea, o los espantaban, o a veces que no decían nada, pero, pues, eh, la vecina esta que teníamos, la amiga de la familia, si nos decía, bueno, a mí, no me gusta pasar por por la banqueta, no me gusta, es que hay algo ahí, ¿no? Pero nadie, te digo, na nadie vio nada, nada, ¿no? Ni nosotros, ni nada. Entonces, a raíz de eso, ya que, pues ya, ¿no? Se vende ahí el terreno, que también eh, yo le digo a mi hermana, mira, yo sé quién la va a comprar, le tienes, tienes que ir con esta persona, y esta persona es una persona grande, y esta persona te la va a comprar, pero, pero dile que la quieres vender y todo, y te la va a comprar, fue lo que yo le dije lo hizo, esa persona sí, ¿no? le compra la, compra la casa, ¿no? compra el terreno y todo, y y ya, nos tenemos que cambiar tenemos que, pues ya, irnos a otro lugar y todo eso pero ya después, los mismos vecinos nos dijeron, no, es que no, es que no no se puede, no se puede evitar, no se puede estar ahí. En sí, no no nos dijeron nunca que vieron o que escucharon o nada, ¿no? O sea, te digo, no, los vecinos no comentan. Lo que sí, cuando yo tenía aproximadamente como unos entre, no sé, 11, 12 años, enfrente, o sea, estaba mi casa a línea de calle, la casa de la infancia, la primer casa, y enfrente... Yo veía una silueta, pero esto flotaba, ¿no? O sea, flotaba y siempre salía a la misma hora, a la, a la medianoche, a las 12 de la noche. De, me, de la medianoche esto salía y flotaba, ¿no? Entonces yo tenía un, un piano, así, ¿no? De, pues de juguete, ¿no? Un piano. Y yo, o sea, como que para espantarlo, agarraba el piano, yo tenía una, había una ventana, ¿no? En la sala, yo ponía el piano. Y yo nada más decía esto, ¿no? De tocar las teclas a las 12 Y daba 12 ¿no? O sea, como las 12 campanadas en, en, en piano, ¿no? En tono piano. Y esta cosa a veces que se iba y a veces que no se iba. Entonces mi mamá me dijo, o sea, oye, me dijo aquí, aquí me dice enfrente, eh, yo he visto algo. Y yo le dije, ¿qué mamá? ¿Qué, qué, qué has visto? ¿Qué...? ¿Qué ves? ¿Qué es lo que ves? Y me dices es como una silueta como de mujer, pero se pierde en la casa de los abuelos, me dicen, ¿no? Vivían dos familias. Entonces esto, efectivamente sí, cuando las dos nos quedamos así en la ventana, esperando que dieran las doce para ver qué es, ¿no? Las dos lo vimos a esto, ¿no? Pero era algo muy extraño, ¿no? A pesar de que o sea, estaba... Es... ¿Ese espíritu salía como a una cierta hora y era como constante? Sí, sí, esto salía a las 12 ¿no? A la medianoche. Y nosotros así, ¿no? O sea, de que, Pero no, no nos generaba miedo, ¿no? Yo tenía esa edad, no me daba miedo. O sea, y yo de, de como de broma le decía, mamá, mamá, ¿y si salgo y si voy a ver qué es y me acerco? Y ya le decía, ¿no? Pero en sí te digo... Era muy extraño, porque a pesar de que estaba oscuro, se veía como una, como una bruma así, como blanca a la vez, ¿no? No era con luz ni nada, era muy, muy extraño, ¿no? Lo que pues, estaba ahí, pero ya pasó, pasó el tiempo, pasaron los años, ya nos cambiamos a lo que es ya la otra casa al lado del pasillo y ya no ya no vimos nada de eso, ¿no? Okay. Mi hermana en una ocasión... Mi hermana tenía como seis años, ¿no? Y estábamos en un parque nosotros. Y ella estaba en un columpio, ¿no? Pues se bajó horrorizada del columpio gritando que había visto al diablo. Y nosotros, ¿qué? O sea, ¿cómo que viste al, al diablo, no? O sea, ¿cómo? Entonces, sí, nos quedamos así muy mal. Mi hermana duró mucho tiempo asustadísima y y, y y después nos dice, ¿sabes qué? Eso que yo vi si sí tenía cuernos, como realmente lo pintan. O sea, vio como una criatura con cuernos, ¿y sí. dónde la vio? ¿Dónde estaba este diablo? Mira, nosotros la habíamos llevado a ella al parque, es un parque que estaba cerca de ahí de la casa, y generalmente teníamos la costumbre de ir tarde al parque, ¿no? Te hablo de las entre las 9 y diez de la noche, íbamos al parque, ¿no? Ella se subió al columpio, nosotros nos quedamos platicando en lo que son las maceteras que hay ahí en el parque. Y ya a veces que le dices al niño, ¿no? Ay, te voy a dar vuelo, ¿no? Para que vaya el columpio. Pero mi hermana empieza a gritar. Es que estoy viendo al diablo, bájame de aquí inmediatamente, ¿no? Y ya no, y estaba muy mal y todo eso. Pero, ¿qué viste? Le decíamos, ¿qué viste? Porque nosotros estábamos enfrente de del columpio. Ella, pues, nos daba la espalda, ¿no? Como se estaba dando vuelo en el columpio. Ella no nos veía, pero nosotros a ella sí. Entonces, nunca vimos nada, ni una silueta, ni nada. Entonces, le dijimos, a ver, o viste alguna película, o te contaron algo o alguno de tus amiguitos te, te asustó, o qué fue lo, lo que realmente viste, y nos dijo, no, no, no, es que es el diablo, es el diablo, es el... y de ahí no la sacábamos, no de que había visto al diablo, y sí, estuvo mucho tiempo, se puede decir, pues sí, no, asustada, espantada por esto que vio, entonces, eh, ya después en, en la casa, nosotros ya vivíamos en la otra casa, no que, que te comento que daba hacia... El pasillo, ya después eh, empezábamos a sentir cosas raras ahí ¿no? en la casa, o sea, como todo el tiempo, como si alguien nos estuviera observando, como si estuviera alguien ahí en la casa. Después fueron los olores, así como a flores podridas, todo, ¿no? Así, ¿no? y Entonces, si olía y, como algo podrido, si es que era como alguna entidad maligna o algo, ¿no? Pero mira, me has contado diferentes seres me contaste casi como una posesión o una sensación que tuviste en el pecho, me contaste también de este ser de luz que apareció, me contaste como estos platillos que viste en los sueños, eh, ahora me cuenta, también me contaste sobre una mujer eh, como fantasma, un espíritu, y ahora ese olor a, como a, a, a podrido, pues, eh, remite como a un ser maligno. Entonces, como que esa área, la casa, o hay algo, o simplemente es que tú, o sea, tú sí sabes que tienes un don o que tienes más despierto un, un sentido y puedes percibir a estas entidades, ¿no? Sí, sí, de hecho, de hecho hablo muy poco de esto, ¿no? Porque no, de hecho no, no lo he contado, muy pocas personas lo, cercanas a mí, ¿no? Se puede decir, el círculo de amigos les he contado, pero en una ocasión eh, sí, me pasó algo muy extraño, ¿no? Eh, cuando ya mi mamá empezó a, a empeorar cada vez más y más y más Pues nosotros lo que queríamos es que ella Tenerla más tiempo con nosotros, ¿no? Y que estuviera bien Porque médicamente no tenía nada Nada, nada Entonces cuando nos dicen, ¿no? Ya después amigos y ya los vecinos y todo Es que la vemos muy mal, ¿no? Te digo porque empezó a bajar En muy poco tiempo bajó mucho, ¿no? 40 kilos o menos entonces nos dijeron, es que no no tengan miedo eh, la pueden llevar a, a hacer una una limpia, limpiarla bien todo eso y llévenla, ¿no? entonces ya nosotros lo que queríamos era que ella pudiera dormir, porque no dormía, o sea, ni con medicamento, ni ya con nada no podía dormir entonces cuando nosotros la llevamos a, a esa parte, a mí francamente sí me daba miedo lo que le digo, o sea, a ver, la vamos a llevar, pero yo no la voy a dejar sola, yo voy a entrar con ella, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué le van a hacer? ¿Qué le vas a poner? ¿Qué usas? Yo soy muy así, ¿no? O sea, de preguntar, ¿no? Sí. Y casi para todo, ¿no? Igual con los doctores, ¿no? Y me dice esta señora, no, me dices es que nada más la voy a limpiar. ...con un huevo de sus normales comunes, ¿no? Que nada más limpia con un huevo y todo. Cuando esta señora termina... ...yo me quedo como... ...paralizada, ¿no? Así paralizada y... ...y me quedo, ¿no? Y me quedo viendo el vaso que la señora está usando... ...y le empiezo... ...prácticamente le empecé a hacer la lectura yo del vaso de, del huevo, ¿no? Entonces le dije... ...le salió esto le salió esto, tiene esto, y, y yo misma le di como por decir el diagnóstico, ¿no?, de, de lo que mi mamá tenía. Entonces, o sea, ¿tú sentías eh, que podías hacer la lectura, por ejemplo, de esa limpia con el huevo? O sea, como sí, que ya pero, lo traes nato, ¿no? Pero fue muy raro porque fue la la única ocasión que yo lo pude hacer. De hecho, la, la señora que la, la estaba limpiando a mi mamá, me, me tuvo que mover, así no, porque yo estaba como, como en trance, así, ¿no? Estaba en trance, me quedé viendo el vaso y le dije, eh, ¿tiene esto? Eh, qué tenía, sí. tenía? Pues eh, lo que yo veía ahí era como, se veía como, ¿hace cuánto sino ¿Sí, Como la figura de unas cabezas, se puede decir, ¿no? Cabezas, unas figuras, ¿no? Como si fueran personas. Y yo le dije, es que sí. Personas se están dedicando a hacer trabajo, un trabajo negro, y mamá lo que tiene, sí tiene una entidad. Ella tiene, adentro, tiene una entidad. Fue lo que yo le dije a la señora, ¿no? Entonces, cuando yo le, le digo, créeme que yo estaba así, no estaba en trance, ¿no? y la señora me mueve y me dijo, eh, efectivamente, me dijo, y es un trabajo muy fuerte lo que le hicieron a tu mamá. O sea, Pero tu mamá, entonces, eh, por esto que sucedió, ¿piensas que ella le hicieron un trabajo de brujería? ¿Piensas eso? Y si, y si es así, eh, ¿sospechas de alguien o por qué sería? Yo pienso que sí. Ya con todo esto que yo vi, que te digo que fue la única vez que, que acerté, se puede decir en, en ese sentido, ¿no? Que Porque esta, esta persona me dice, oye, me dice, es que, Tú tienes ese don y te voy a decir otra cosa, me dice. Si tú estudiaras más de esto, si te, o sea, si, si estuvieras más interesada en esto, pudieras curar con las manos. Pero a la vez dije yo, bueno, o sea, dije yo, lo que se me vino a la mente, pues, qué bueno porque así puedo curar a mi mamá, ¿no? La puedo curar, claro. o sea, todo eso, ¿no? Entonces ya después... Seguía yo como en este en este trance, ¿no?, cuando estaba ahí con la señora que estaba limpiándola y me dice, es que de verdad, tú tienes un don, me dijo, y puedes sentir esas cosas y las puedes ver y vas a seguir viendo cosas. Entonces cuando me dice así, pues sí, no, sí es algo muy, pues muy fuerte para mí porque ya te puedo decir que ya a raíz de que me dijo eso, es muy difícil que yo me, me sugestione, ¿no? No tiendo a sugestionarme, soy como que muy, sí creo en eso, pero soy muy así, ¿no? O sea, lo que va a pasar, pues va a pasar y lo que voy a ver, si sí, lo que sea, si es un demonio, un espíritu, lo que sea, lo voy a ver y tan, tan, no lo vi ya, ¿no? Entonces me dice, eh, sí, me dijo, tienes que creer eso que te digo, porque sí puedes tú con tus manos, tus tus manos, tú todo tu ser tienes esa, esa, esa sensibilidad no de, de poder ver esas cosas no que al principio sí me daban miedo sí me daban miedo es, esas o sea percibir esas cosas y lo más fuerte fue las visiones no las las como sueños eh, primordiales que yo tuve y las cosas que yo veía no ¿Por qué? Porque no, no se las contaba a nadie, ¿no? Así de que, pues, ¿cómo? O sea, y sí, en, en ocasiones sí ten, me veía obligada a buscar a las personas y decirles, ¿no? ¿Sabes qué? O sea, así me pasó con una amiga, ¿no? De que, de que yo a ella la, la veía en un accidente. Este, este sueño premonitorio que tuve pasó en la madrugada. Entonces fue de que no. Tienes que hablarle, ahorita, ya, levántate, márcale a su casa y dile lo que va a pasar. O sea, entonces, tú eso soñaste, que tenías que hablarle a tu amiga eh, justo en ese momento. Sí, sí, entonces vi la hora, vi la hora, pero dije, no, o sea, ya están todos dormidos, son las 3 de la mañana, cómo le voy a hablar, voy a asustar a todos, no me van a creer, y ya, ¿no? Entonces... Esa ocasión, yo a ella la veía en un accidente, pero yo insistía en ¿no? que se pusiera el cinturón. créeme que ese mismo día que yo tengo ese sueño, aproximadamente, no sé, como a las 10 de la mañana, 11, me marcan y me dicen, mi papá no, me dice, oye, me dice, ¿qué crees? Estoy auxiliando a una amiga tuya que acaba de chocar. Tuvo un accidente, me dijo. Y no traía no traía el cinturón, me dijo. Y aquí estoy con ella. Y yo había soñado exactamente eso. La llamada que yo le tenía que hacer era para decirle, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Ponte el cinturón. Ponte el cinturón, te va a pasar esto en tal parte. Pero yo veía todo, ¿no? O sea, ve, veía la calle. Veía la calle, lo que le iba a pasar. Todo así, no unas escenas, pero... Pero te digo, a veces que sí me daban como, pues, miedo, porque las veía, no sé, como que muy apegada muy muy cerca de mi cara, así, ¿no? La, la visión esa rara, que para mí, pues, es, es raro, digo raro porque digo yo, o sea, ay, ese o qué fuerte, ¿no? O sea, ay, no, es calofrío. Entonces, cuando, oye, le, digo, le dije, va pero, ¿dónde está? Le digo, ¿dónde chocó? ¿Está bien? ¿Qué le pasó? Me dice, está entre tal calle y tal calle, no puede ser, le dije, o sea, yo ya sabía que, que le iba a pasar eso, ¿no? Entonces, ya pasó eso, lo bueno que no, no le pasó nada, ella estuvo bien y todo, pero sí, en, en una, en otra ocasión, también veo a otra persona que me busca como para despedirse o para pues decirme, ¿no? Lo que, pues que ya, ¿no? Ya no iba a estar aquí. Y en okay. esa ocasión, no. también fue así, ¿no? Me te iba a preguntar si recientemente no te ha sucedido otra otro sueño así o otro ser que te diga algo que va a suceder y que estés esperando. Ya no he visto, ya no he visto ni sentido presencias así, ¿no? Que, que se que se acerquen tanto a mí, así, ¿no?, a, a darme como un mensaje o algo así, ¿no? Lo último que me pasó fue estando aquí en el, en el cuarto, ¿no?, en la habitación. Yo estaba, pues, entre dormida y despierta, ¿no? es que no, no no puedo dormir. Y ya no dije, bueno, ya, ya es tarde, ya es hora de que ya intenté dormir y ya. No estaba, ¿no? Pero estaba más despierta que dormida, ¿no? Yo tengo la... La costumbre de cerrar, ¿no? De poner el seguro a la puerta y todo eso. Si es posible, hasta con llave cierro, ¿no? Y en esa ocasión, escuché ruidos. Entonces, yo sentía que algo estaba en la puerta, ¿no? Cerca. Pero dije, ay, no, son cosas mías o, no sé. O, y pensé, ¿no? O sea, dije yo, ay, el mismo, lo, los, la misma sensación, el mismo sueño, ¿no? Y no le hice caso. Entonces, eh, después yo le empecé a hablar, le dije, papá, le digo, ¿qué, qué pasó? O sea, le empecé a gritar, ¿no? Yo de, ya que me dio como un miedo, así, ¿no? ¿Qué pasó? Le digo, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué me abres la puerta? Le dije, ¿no? yo pensé que era mi papá. Entonces me tuve que levantar porque escuchaba que le estaban quitando pues, el pasador. Sí, a la puerta. Y Sí, entonces dije yo, ay, ¿qué, quién? ¿Qué pasa? Sí, no. Pero era por mi miedo, porque honestamente eh, tenía miedo, porque sentí una vibra muy fea, ¿no? Me levanté, la puerta se empezó a abrir, ¿no? Pero así como las películas, ¿no? Bien despacito, así, ¿no? Entonces sí, yo, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué no abres la puerta hasta que yo dije eso? Ya se abrió. Se abrió y salí. No era, no, era. no era nadie, no había nada. Lo que sí se me hizo muy extraño es que eh, tengo dos perritas, ¿no? Entonces, una de las perritas se subió, así pero asustadísima, se, su se subió las escaleras y se metió directamente al cuarto. Y nunca sé eso, se metió directamente al baño y ahí se quedó, en el baño de mi cuarto. Entonces me bajé, revisé. Y sí, ¿no? Agarré algo, ¿no? Que, que había ahí cerca ¿no? no me acuerdo qué agarré ni nada, pero dije, a lo mejor alguien se metió, ¿no? Lo agarré, revisé, eh, me bajé únicamente con la luz que había, ¿no? Que estaba prendida, encendida del patio, pero no veo nada. No alcanzo a ver a nadie, no veo nada. Pero era como si algo hubiera estado ahí, ¿no? Como así como claro, ¿no? cuando claro. va una visita, ¿no? Alguien y sabes que se fue... ¿Qué sientes, no? Como que una persona estuvo ahí. Claro. No, o sea, no hay una sensación así, ¿no? Entonces, ya me vine a me ¿no? subir las escaleras por toda la casa y demás. Pero dije, bueno, no sé por qué tocaste la puerta o qué quieres, pero déjame dormir. No me vayas a hacer nada malo. Y si tienes un mensaje que darme, o sea, dímelo en paz. Dímelo en paz, pero dime... Dime qué es, ¿no? O sea, en, en sí, dime qué es, ¿no? Porque me daba miedo, ¿no? Sí me dio miedo. Entonces, no pude dormir, a pesar de que volví a cerrar, a pesar de que no vi nada, de que no había nadie. No pude dormir. Y pues ya no hacía los días, me comenta mi papá, me dice, oye, me dice, no te han espantado, no has escuchado nada. Entonces yo para no asustarlo, para no sugestionarlo, no le conté, o sea, del todo así bien cómo sucedió. Le dije, pues, le digo nada más, sí, le digo a veces que se escuchan ruidos, pero no sé, pueden ser las maderas, así le digo, no, para que no se asuste. Pero me dice, en una ocasión también él me dijo, no, es que, no, me dice, es que siento como que como que haya algo, no sé, será tu mamá que viene a visitarnos, o, o qué será, ¿no? Porque él también, también sí, él, la... ha sentido, ¿no? Ha sentido como que la vibra de esa, ¿no? Oye, mira, aquí Reséndiz mandó un super chat Reséndiz, gracias Reséndiz por esos 50 dólares, gracias mi hermano Reséndiz, dice, ¿alguna vez has sentido que alguien más habla por ti? Es decir, que toma tu cuerpo para comunicarse. Como que alguien te posee, es decir, quizá un espíritu toma tu cuerpo para poder comunicarse. Eh, no, no, no he sentido como si todo mi ser cambiara o me cambiara la voz o algo así. Como si, dice, ¿alguna vez has sentido que alguien más habla por ti? Es decir, ¿que toma tu cuerpo para comunicarse? No. Nunca. Nunca. Solamente ves, sientes, escuchas, pero no has sentido como un, una posesión o que utilicen tu cuerpo. Bueno, si si es así, lo que me pasó, te digo, en la casa de mis papás, eh, cabe la posibilidad, ¿no?, de que, de que algo haya tomado en ese momento el, el, mi cuerpo en ese momento. Cabe la posibilidad, ¿no?, de, de lo que pasó, ¿no?, de eso, ¿no?, que me pasó, entonces... Posiblemente sí, ¿no? No al grado de, de algo más fuerte, ¿no? Porque sí pudo haber pasado algo más fuerte, ¿no? O en Oye, este tiempo también. Eh, te iba a, a decir entonces, bueno, ahorita contándonos todo esto, eh, se me figura mucho la película de Sexto Sentido. ¿Has visto la película de Sexto Sentido? Hace años la vi, más o menos me acuerdo, ¿no? Más, más o menos la verdad. Pero, pero sí. Parece como que eres como el niñito, ¿no? Porque precisamente no es que en el lugar sucedan cosas paranormales, sino que como tiene el don o tiene la sensibilidad para ver a estos, a estos seres, a estos espíritus, pues constantemente le están llegando, constantemente a donde va, lo siente, los ve, es como que tú, como tu caso, pero en realidad también noto que sabes que todo esto que te ha sucedido lo tienes muy presente pero te has resistido, te has resistido a indagar más en este don por decirlo así que tienes cierto sí la verdad sí, la verdad sí porque bueno no no me considero experta no en, en eso, en, en ese tema se me hace algo muy fuerte, sí me gustaría saber más no y comprender pues más todo todas estas cosas pero a la vez sí, ¿no? Digo yo, y si abro, no sé, un portal o se o sea, abre algo o llego a ver cosas más fuertes que después no pueda controlarlas y por lo mismo que no sé del todo de, de, de esto, ¿no? me pase algo, ¿no? O no pueda, ¿no? Con una situación realmente, ¿no? O sea, siendo honesta, sí me gustaría estudiar más, ¿no? De, de esto, y de eso que me, que me comentaron, pues, de, de lo de las manos y todo eso, eso sí no, la verdad no, sí me gustaría, pero no, no, no lo, no lo hice. Mm, requiere de mucho tiempo, ¿no?, de saber muchas cosas, de nada más, pues, dedicarse a eso, ¿no?, y de poder hacerlo, ¿no?, pero también sí considero, pues, que es algo que requiere, pues, mucho estudio, ¿no?, mucho tiempo y... Okay. Y saber bien, ¿no? También, ¿no? Porque pues, al final okay. de cuentas son energías, ¿no? Es, es ya trabajar con energías y todo eso, ¿no? y algo muy fuerte. Oye, y por todas estas experiencias, ¿es que decides ponerle la habitación del miedo a tu canal de YouTube? Principalmente es por lo que pasó en, en la casa, ¿no? En la casa de mis papás. Es más que nada por eso. Okay. O sea, si sí, se sí. tomaste esa experiencia, dijiste, le voy a poner la habitación del miedo porque, por este caso, por eso le pusiste la habitación del miedo. Sí, por eso se llama así, ¿no? Por eso se llama Oye. así. Ajá. Sí. Y también porque, pues, a, a donde he ido a trabajar, ¿no? Que estuve un tiempo trabajando fuera, constantemente me, me cambiaba de residencia, también, ¿no? Me, me, me espantaban, se puede decir pasaban cosas así, ¿no? Ahí donde estaba, ¿no? Entonces, ok. Sí, ¿no? O sea, cuando me preguntaban, ¿no? ¿Y en qué casa te vas a quedar? No, pues en, la, en la, la habitación del miedo, ¿no? Entonces también como que se quedó, se fue quedando, ¿no? Así, pero principalmente por lo que pasó, ¿no? En, en la casa de mis padres, ¿no? Y así empezaste con este canal, o sea, la verdad es que no quieres indagar más, pero poco a poco... Te, si te interesa el tema paranormal Si te llama la atención Incluso hiciste tu canal de YouTube Y quiero que me cuentes esta parte Que precisamente fue porque Que me comuniqué contigo Que fue lo de la mano pachona Y fue que me comuniqué contigo Porque dije eh, O sea, sé algo de mano pachona Pero no, no, no sé la historia O sea, sé que como que la he escuchado Pero no sé la historia ¿Qué tienes en relación tú con la mano pachona? ¿Qué es la mano pachona? Eh, ¿por qué escribiste eso en un comentario? ¿qué, qué es esto de la mano, Pachona? cuéntame todo lo que tenga que saber al respecto eh, bueno, mira te cuento que yo inicialmente eh, este canal, si, si ves en la descripción, ya tiene tiempo pero yo lo tenía como un canal personal, no únicamente para precisamente no para entrar a los, a los en vivos comentar y así ¿no? entonces después le cambio el nombre por por lo que ya te comenté y esto nace porque yo estuve primeramente en un staff de un programa que tiene el formato que originalmente tenía otra mano, no quiero decir el nombre, entonces estaba ahí, no estaba en el staff con ellos, estuve un tiempo y un canal me fue llevando a otro, no un canal me llevó a otro. Entonces, yo salgo de, de ese staff, ¿no?, por, por ya no, por voluntad propia. Entonces, entro a lo que es el, el canal de, del señor eh, Víctor Manuel Barrios Mata, que tiene el canal de La Mano Pachona. Entonces, eh, un canal eh. me lleva a otro. en el canal el, de YouTube? ¿Un canal de YouTube sí. o un canal de televisión o ¿no? cómo es? No, es, es La Mano Pachona es, es un canal de YouTube que tiene, tiene el formato de lo que se quedó, ¿no? Como lo que es eh, la mano peluda, ¿no? Entonces okay. yo salgo al otro staff y entro a otro, entro a, al staff de la mano pachona y es ahí que estoy ahí, ¿no? Me, me dan eh, la, la llave para estar ahí moderando, me quedo con, con ellos un tiempo, hacemos un equipo entre todos los que llegamos ahí, no quedimos con este canal, eh, empezó, ¿no? Ya sabes cómo es la plataforma, ¿no? Que te va su sugeriendo canales y todo eso. Entonces es ahí que, que el señor Víctor Manuel Barrios Mata me invita a participar. Entonces me dice, bueno, si no te animas a llamar, pues eh, mándanos eh, un relato, lo que tú nos, nos quieras contar, y, y antes, lo pasamos antes, aquí. Antes de que sigas... Eh... Y no y me pierda la mano pachona era un programa de radio también que después se convirtió en un canal de youtube sí el señor víctor manuel barrios mata fue el pionero se puede decir de de todo este el formato no de lo que es ya no la, la mano la mano peluda la mano pachona él inicia aproximadamente con este nuevo formato creo que en el 93, ¿no? Con un programa radio, radiofónico y ya en este en este año, ¿no? Ya en, ya en este año lo que es el me parece 21 ya inicié con el formato bien. ya en lo que es la plataforma esta, ¿no? Con el programa okay, de la okay. Mesopotamia Está, aquí alguien dice que la mano Pachona es primero que la mano Peluda, ¿Es, ¿eso es verdad? Sí Sí, es es primero, ¿no? Sí, el oh. eh, Bueno, el señor Víctor Manuel Barrios Mata fue el pionero de, de, este, de este formato De este género Él tenía, pues, diferentes programas De, de radio, ¿no? Él tenía diferentes programas de radio De locución, primero Empezó, me parece que en el año... En el 53, ¿no? Él es bueno, era originario de Tampico, Tamaulipas. Así ah, empieza ¿no? con diferentes programas en la radio. Pero a él también, pues, lo que le apasiona, Pues es eso, ¿no? De, de lo que él inició, se puede decir, ¿no? Pionero de, de este género de terror y misterio y suspenso. Y es como crean, en, junto con su familia, junto con Charles su hijo, este canal... Entonces, es así, ¿no?, que me invita a participar y, y me dice, ¿no? en una de las transmisiones, me dice, bueno, Jane, me dice, tienes muy bonita voz, puedes estudiar para esto y te voy a dejar la tarea, ¿no?, de que, de que abres tu canal y que te animes a hacer algo, ¿no?, de que, de que te animes a narrar uh -huh. y, ¿por qué no?, un programa, un programa de radio con el mismo formato, lo que a ti te guste y, y, y es por esto que yo empiezo, ¿no?, así entonces, no tenía idea de nada, no sabía absolutamente nada, no, no sabía cómo subir las imágenes, como nada, ¿no? O sea, de lo de la plataforma, pero bueno, dije, mi meta es en un día, un día, dos días o una semana aprender, y así fue, ¿no? O sea, tutoriales, cursos y demás, y dije, bueno, pues si no, no, si nunca lo intento, si nunca lo hago, nunca voy a saberlo, ¿no? Entonces, así fue, y es por eso, ¿no? Y... Y él me, me insistió mucho, no de que, bueno, pues si eso quieres, si lo tienes en mente, lo puedes lograr, lo puedes hacer. Y así empieza, me dice, poco a poco eh, empezando, si es algo que a ti te gusta. Y pues si no es, se puede decir que que sí si no es algo que pues sí disfruto hacerlo, porque yo escribo de escribo desde los 12 años, 12 años empecé a escribir poesía, ¿no? Ok. Eh, pregunta. Eh, dice aquí Javier H. La Mano Pachona inició con Víctor Manuel Barrios, como mencionas, en el 93 y después en 96 sale La Mano Peluda con Rubén García Castillo. Es un dato que yo no conocía, por eso te decía que La Mano Pachona sí, en mi mente, sabía que existía, sabía que era algo, pero no sabía la historia. Y eso fue lo que me hizo... Cuando tú comentaste sobre La Mano Pachona, fue como oye, necesito saber qué es la mano pachona, alguien que me diga que me explique, y qué bueno, bueno, que, que ahora me estás contando, yo no sabía que primero fue la mano pachona y después fue la mano peluda, eh, ¿tú sabes por qué se llamó la mano pachona? La mano pachona significa como que está acolchonadita, como si tuviera pelos. Sí, sí, de hecho eh, el señor Víctor Manuel Barrios Mata nos comentaba eso, ¿no? Que, que eh, con sus Frases célebres, ¿no? Que él tenía, nos comentaba, ¿no? Que, que eso hacía referencia a una mano más, más suavecita, con otra intención, ¿no? Pero que en sí era era al final de cuentas una mano peluda, ¿no? Una mano pachoncita, ¿no? Y, y así fue como, como se quedó ese ese nombre, ¿no? Qué raro, qué raro para un, un programa de paranormal que. ¿cómo le voy a poner? O sea, buscas misterios, lo oculto, el misterio, el de terror, eh, noche de espanto, etcétera, y pero, o sea, no, vamos a poner la mano pachona. ¿Por qué la mano pachona? ¿Por qué para un programa paranormal la mano pachona, como tú dices, una mano pachoncita, que es blandita, que es suavecita? No entiendo. Sí. La... Sí, yo, creo, yo creo que más que nada fue por ya cuestiones de de la radiofusora, se puede decir, ¿no? De porque, bueno, ya lo vas a saber, <risa> estaba así como que, como que en pelea, ¿no? Entre Radio Fórmula y, ¿Puedo, o sea, ¿puedo decir? Todo, todo, aquí y todo, esto es... Bueno, como todo fue, bueno, tengo un poco de eso acá, ¿no? Eh, todo lo que fue, lo que es la debut, ¿no? de, de El debut de la radio, ¿no? De toda la... Lo, lo que tiene que ver con eso del programa, pues ya eran altos, altos mandos, ¿no? De la XW, de la… ¿cómo se llama la otra estación? Ay, no recuerdo. Pero tiene que ver, pues ya Radio Fórmula y todo eso, ¿no? Entonces, como que se estaban peleando el nombre, ¿no? Ay, pues, no, es que nadie puede utilizarla. De hecho, sí pasó, ¿no? De hecho, en el staff anterior no se llama originalmente la mano peluda, ¿no? Entonces… Tiene otro nombre el canal, son varios canales que surgieron de este formato, ¿no? Y, y son varios, son varios, no nada más es, es, es uno, ¿no? Ya cambió ahorita, ¿no? Es decir, la mano... Referente, decir, referente al miedo, ¿no? Entonces, ya cambió, ¿no? Entonces, que les mando un saludo a toda la familia. No puedo decir el canal, pero, bueno, les mando un saludo porque estuve ahí y todo eso y... Y tiene el mismo formato, ¿no? Pero sí, esto, este cambio, se puede decir a que... Pues tuvo que ver ¿no? La, también la, la radiofusora, ¿no? Tuvo que ver ahí. Y creo que fue como, como darle un cierto parecido al nombre. Cambiarle el nombre, pero que permaneciera el, el formato original. El concepto. Que el pionero, el, el pionero, el pionero que, que en realidad fue el señor Víctor Manuel Barrios Mata... Eh, tiene no en este formato tan original que pues es algo que, que como dicen no no muere ¿no? El, el formato original ahí está entonces oye, oye, podemos podemos eh, eh, buscar en youtube por ejemplo eh, audios o videos de esos años de 1990 y tantos donde esté sea la, la, la mano pachona si sí hay si sí existen Sí, de hecho de hecho el en el canal no el, en el canal que que pertenece a la familia de, de Víctor Manuel Barrios Mata, que en paz descanse, eh, tiene, tiene todo, ¿no? Tiene, tiene los videos, tiene los, los casos, ¿no? Eh, más impactantes que, que en este caso fue el caso de Clarita, ¿no? Que originalmente también hubo una pelea ahí, ¿no? Porque, ¿no? Que es de Radio Fórmula, ¿no? Que el original lo, lo tuvo Juan Ramón Sáenz, todo eso ¿no? se hizo ahí una pelea, Sí, el caso de Clarita es súper famoso, pero siempre pensé, y creo que toda la gente que reconoce el caso de Clarita, se lo adjudica a La Mano Peluda y a Juan Ramón Sáenz. Sí. Pues siento decirles que no. <risa> siento decirles que no es así, ¿no? Sí se tiene eso, ¿no? De hecho, pues, eh, te comento, o sea, llegó a ver ahí como... No, o sea, no, pero al final, o sea, es el mismo formato. Toda la gente pues a la que pues ellos van a estar se quedan ¿no? con la esencia de lo que es el formato original que el original pues pertenece a la mano pachona no que existe ese canal sí sí existe sí, si sí, sí, ustedes lo buscan existe hay todo en una semblanza de, de se puede decir no de lo, del trabajo que realizó el señor víctor manuel barrios mata y de los programas las em, emisiones no y las transmisiones en vivo que hubo en este programa ahí está, ¿no? ahí está todo, ¿no? Y al final de, de cuentas, pues esto, el concepto, ¿no? Que tenía, pues la, la mano persona se modifica, empiezan a cambiar los nombres, la mano peluda, después eh, creo que es salofrí o algo así, no sé, se, se llamó, pero el formato era el mismo, ¿no? O sea, o sea tú, has mejor, escuchado, tú has escuchado un programa ahí, todo chundo que se llama La Rajada Peludona, por ejemplo, que es como copia de todos estos? <risa> eh, no he tenido así realmente, realmente, realmente todo el tiempo del tiempo, no. pero me lo voy a dar, prometo, prometo hacer un maratón, <risa> prometo hacer un maratón. Entonces, Entonces, la Rajada Peludona es como una copia de todos estos programas, o sea, yo veo La Rajada Peludona y digo, no puede ser que no tiene imaginación este tipo, ¿Cómo el mismo hacer el pero, mismo pero formato? Este es el, porque al final es, tienes el mismo formato, entonces se vale. Entonces se vale, mientras sea el mismo formato, se vale. Entonces es ahí. Ajá. Entonces esa este, a hacer que... una pregunta? Bueno, quiero que nos des una exclusiva, una exclusiva que no se ha dado nunca. Yo creo que tú la tienes ahí en tu interior. Y no la sabes, no sabes que la tienes, pero podría ser una exclusiva muy grande. Te hago la pregunta. A ver. A ver. <ríe> tienes que decir la verdad. Te hago la pregunta. ¿En la mano peluda hablaba gente pagada para que hiciera estas historias? En la, bueno, en el programa en sí, o sea, bueno, que yo sepa, no que ellos sepan no la verdad la verdad eran eran muchas veces te digo porque bueno a mí me pasó no en particular un caso bueno ahí no entre cosas del staff y todo muy desagradable no pero pero no o sea pasa de todo detrás de eso pasa de todo no pasan peleas pasa desde desde no decir ay no este qué está hablando no lo leyó lo inventó pero no no, nunca, nunca, bueno, yo que, que yo sepa algo realmente pagado, no, no, hay hay casos en los que sí, no son experiencias reales, hay otros que, que sí supimos, ¿no?, ya detrás de, se puede decir, ¿no?, ya del staff y todo eso, que no, ¿no?, que, pues que no, que los acaban, ¿no?, de alguna parte o algo así, ¿no? Eran falsos. Ajá, falsos, se puede decir. Pero algo así, ¿no? Que digas tú, no, pues este, este canal, o de aquí, ¿no? Directamente de Radio Fórmula, o Radio no sé qué, o así, ¿no? X Radio le, sí. le está pagando, no, no es un Sí, claro. Oye, eh, no conocía, no tenía el gusto, sé que el señor eh, Barrios Mata, eh, sí. ya, ya murió, ya falleció. Ya falleció, ya falleció nosotros cuando llegamos a lo que es la, la familia, ¿no? Porque al principio era así como la comunidad y, y ya pues se quedó, ¿no? Como la familia. Eh, nos quedamos con, con un equipo que entre ellos pues está Doctor Escalofrío, está Sergio de Argentina, de Mitos y Leyendas del Valle. Nosotros creamos pues esa, se puede decir, sí, ¿no? Este grupo de familia. Y, y nos quedamos, ¿no? Porque, porque eso era, ¿no? Realmente, ¿no? Era era un programa con este formato, pero era como sentirnos en nosotros, y, a, y digo nosotros, me atrevo a decir nosotros, porque los que estábamos ahí, realmente sentíamos, sentíamos que estábamos en ahí, ¿no? Como estar en la, en la, en la sala, ¿no? De, de, de transmisión en donde se encontraba el, el señor Víctor Manuel porque nos hacía, nos hacía parte, ¿no?, de su familia y todo. Yo era la sobrina, ¿no?, yo era la sobrina, entonces se creó esta, este vínculo, ¿no?, ya con todos, ¿no?, que tenemos contacto a las personas que estamos ahí y pues hay, hay, hay amigos, hay familia, pues, de, de Argentina, de España, de, de Chile, de México, se hizo una gran familia, ¿no?, y esa raíz que, que por eso, pues, cada uno, ¿no?, cada uno, tal vez por separado, decidimos, pues, eh, algunos con más tiempo, ¿no? Que tienen el canal de más años, como es el caso del doctor Escalofrío. Pero tenemos comunicación entre todos, ¿no? Y, y es así, ¿no? Eh, amigos que son de Argentina, tenemos esa comunicación. Y te puedo decir que, que es lo que creo tan fuerte, ¿no? Pregunta. Este, este doctor Escalofrío es el chico que eh, en, entrevisté también aquí en el podcast. Claro que sí, es mi hermano. Entonces, entonces como somos familia, pues, este es mal, ¿no? O sea, no de sangre, o sea, no, o sea, me refiero, no, que sí me gustaría tener un hermano así, ¿no? Claro. Ah. Okay, Pero sí. es, es, es parte de lo que tú llamas familia. De eh, la unión que hicieron con este señor Barrios Mata Así es, sí, así es Ahí pues, eh, bueno, participábamos, ¿no? Cada quien como podía, ¿no? Yo moderando, participando en, en narrar eh, Doctor Escalofrío también, ¿no? Ahí, ¿no? Con... Bueno, es que se creó realmente una, una familia, ¿no? O sea, no nada más se, se veía, no se sentía todo eso Y pues es algo, ¿no? Que nos ha nos ha motivado, ¿no?, a seguir, a seguir en todo esto, es algo que nos gusta, nos apasiona, y pues el señor Víctor Manuel nos encantó, quedamos nosotros así, ¿no?, ¡Tín! encantados con, con todo, ¿no?, con todo lo que, lo que fue, ¿no?, que realmente, pues en el tiempo, ¿no?, que él estuvo, fue así, ¿no?, o sea, realmente la gente hablaba con él, ¿no?, y, y era como salir de la rutina, como saber que a esa hora iba a empezar el programa, que... Así, ¿no? Tal cual, y era como estar ahí en su casa, ¿no? De traernos palomitas, café, todo lo que uno quisiera y estar a gusto en el programa. Eh, eh, como tú dices, el programa se hacía desde su casa, por lo que estoy entendiendo. Sí, el programa se hacía desde su casa, estaba su familia, su hijo, Charlie, y todo, ¿no? Y él nos iba contando, ¿no? Y, y todo eso, y, y participaba, ¿no? La gente con este formato, ¿no? De, de, de las llamadas, de hablar con él y todo esto Y era así, ¿no? O sea, realmente no sentíamos el tiempo, ¿no? Queríamos que no se acabara el programa eh, Pregunta, eh, ¿esto, todo esto es en Sonora o en qué, en qué parte de México, el programa? El programa estaba directamente desde la casa del señor Víctor Manuel Barrios Mata Y él estaba, me parece que en Querétaro él estaba en Querétaro y desde ahí hacía las transmisiones, ¿no? Y, y a veces que cuando la gente le llamaba, a veces que él mismo nos decía, ¿no? Es que porque se escuchaban ruidos, ¿no? Durante porque todo era era en vivo y Ajá. se escuchaban ruidos, ¿no? Y en una ocasión sí nos dijo, ¿no? Pues con esta llamada nos dijo, pues se eh, pasó algo no con una de las luces o lámparas que él tenía ahí en, en, su, en su casa donde estaba transmitiendo llegó también a decirnos, ¿no? De que de que estas cosas pues sí, esa energía, que son cosas muy fuertes, porque volvió otra vez a, a retomar el caso, ¿no? De, de Clarita, que si ustedes buscan el, el video original, la llamada tal cual original está en el canal, ¿no? Podemos, ¿Podemos? poner ese, ese video de Clarita ahora mismo, lo podemos compartir ahorita mismo, ponerlo. Sí. Vamos a, a buscarlo, voy a buscarlo. Eh, caso Clarita le pongo. Eh, puedes entrar, le pones eh, la mano pachona, caso clarita, ¿no? Y, y va a estar el audio original, porque me parece que otros programas que tienen el formato igual creo Ajá. que está modificado, ¿no? Entonces el original Ajá. pertenece a lo que es la mano pachona, ¿no? Aquí dice este la radio de barrios mata, ese es el, el, el video, sí, sí, sí. sí. Corrección ahí porque sí, ya cuando, cuando pasa eso, tienen que modificarle el, el nombre al, al canal. Ok. Eh, no sé si todavía haya banner que tengan el nombre ¿no? de, de la mano pachona y todo eso, pero es, es ese canal, ¿no? Sí. Vamos a verlo, vamos a, ver, a disfrutarlo juntos. Vamos a poner esto así y vamos a, a, a escuchar. Eh, ¿Cuánto dura poquito, no? A ver, ¿cuánto es? Dura 26 minutos, pero lo ponemos, eh, no sé, unos 8 minutos, dependiendo cómo, cómo va. Lo ponemos para que la gente conozca esta historia, que puede ser la más representativa de la mano pachona, si pudieras decir eso. Sí, yo me atrevo a decir que sí. Sí lo es, porque es, es el audio original. Es el audio original, ¿no? Porque, como te menciono, no, en otros programas con el mismo formato, tiende a a estar como se dice pues editado ¿no? editado okay. no este es el audio original vamos a escucharlo a ver si no me meten copyright quién hace estos vídeos por ejemplo quién, ¿quién editó estos vídeos me parece que que fue eh, su hijo ¿no? Carly. Su hijo, ok. Sí. Hola amigos, bienvenidos a la nueva época de La Mano Pachona. ¿Esa voz de quién es? Esa voz pertenece al señor Víctor Manuel Barrios Mata. Ok, ok. Desde 1993, esa era la voz de La Mano Pachona. Correcto, sí. Muy bien. Soy su servidor, Víctor Manuel Párez Mata, presentando la versión cibernética del programa que abrió una fórmula diferente en la radio nocturna de la década de los 90. Y con las herramientas del siglo XXI, pues, tendremos un nuevo formato para recibir y transmitir sus llamadas. Los relatos seleccionados serán grabados y enviados a las redes para que el público los vea y escuche a cualquier hora del día. Les informamos además que tendremos colaboradores en todas las ciudades del país y del extranjero que investigarán y darán seguimiento a los relatos que lo ameriten. Daremos conferencias presentando a los conductores más populares del continente. Editaremos revistas y libros y un festival anual ...para premiar los relatos que el público haya seleccionado como los más interesantes. Ofreceremos nuestra mercancía exclusiva para los oyentes con el logotipo de La Mano Pachona. Y ahora, en nuestra primera entrega de esta nueva etapa de La Mano Pachona... ...haremos un homenaje al caso más emblemático de esa primera época. Sí, vamos a recortar el caso clarita, junto con una investigación posterior que hizo más extraño y fascinante este suceso de la mano Pachona. Además, les presentaremos algunos de los relatos más importantes de aquella época para empezar a entrar en calor. ¿Estamos listos? Abrochense los cinturones porque aquí está el caso Clarita. Bienvenidos. es un chico pues de lo normal con una calificación en la escuela pues de 9 el año pasado me sacó un promedio de primer lugar y ahora todo lo que acontece en mi casa él lo sabe yo sé que ahorita usted no me lo va a creer pero todo lo que si tocan a la puerta él me dice mamá no le abre ábrele que es la ya llegó y todavía ni siquiera sabemos qué es quién es porque no ha llegado ni a la puerta el otro día me mi hermana y mi hermana vive en cancún que me dijo la noticia él me la dijo yo tiré la fui, pero no aún fuera de hogar, sino al tirar quiere decir que la arrojé. Me dijo, no lo hagas, mamá. No, no te metas con ella. Pasó. Y ya ahorita todas las noches no me despierto. Casi no suerte. Con muy poquito y es de precios, mi hermano, también tuve otro problema, todo me lo notifica, todo me lo dice y quien dice que, que no me meto yo con esa tabla, que esa tabla no es un brazo de madera, pero ya no es igual él tiene 15 años, tenía unos sesagres. Ahorita ya mide un 62. <ríe> Yo me siento muy desesperada, señor de porque dicen muchas cosas que no le entiendo. Me costó mucho trabajo comunicarme. Yo le decía a él que si no quería ayudar, que hablaba ustedes de los escados y que si él quería ayudar. Y me dijo, sí, mamá nos vamos a juntar mucha gente y vamos a ayudar, tú no te preocupes, ya duérmete y ahorita que me asume no me lo va a creer, está levitando fíjate, que me pides como medio de y no importa que me hagan ruidos ni nada. Ella me dijo que eso ni lo ve, si no Por favor, ella que me pueda decir a dónde acudir. ¿O sea que en este momento le está levitando? Mire, él está acostado y está levantado a medio metro de su cama. Sé sí que no me lo crees. Yo sé que nadie me lo cree, solamente yo que vivo con él. Y que lo estoy viendo. Y no sabe usted los nervios que se sienten no sabio, no sé correr si rezar, yo ya no sé qué hacer. Los no son sacerdotes y no me hicieron caso, señores, como dicen que esas son tonterías. Una señora me ayudó que tiene espíritus que no sé qué. Le repito, el año pasado era un muchacho que no ha bajado en sus calificaciones, al contrario, ha agudizado más su, su inteligencia, es más este. Pero lo que me tiene un parecido ahorita. Hay que cuenta que está como muerto, pero está llevado medio metro de sus camas. Que déjame a los niños, me tomas Señora, lo que primero necesito a ustedes calma. Por favor. ¿No tienen, escriben ustedes dos solos? Sale lo más posible el teléfono a la calle Porque tengo las ganas de salir corriendo Me da mucho miedo, yo nunca había visto esto, Dios mío Bueno, mire, vamos a, vamos a enviarle ahorita a algunas personas Mi mide un metro ochenta y dos centímetros ya Y cada día crece más, pero ya no de una forma normal 15 años y mide un ochenta y dos sacó el segundo lugar en la escuela el año pasado y ahora, ahora, ahora no le miento hoy le dio una clase a su maestra de matemáticas y se vino burlando porque me dijo mira mamá, la maestra de matemáticas se equivocó yo le enseñé y de repente sabe qué ha hecho en la azotea se pone como péndulo, así, de un lado a otro y no sé qué hacer. Y los amigos que él tenía, yo no sé, ya no se junta con él. que hago, señorita señor, Manuel? Perdónenme, estoy muy nerviosa. No, yo no, no, no sé por supuesto, supuesto. que debe estar muy nerviosa, sobre todo que es tu hijo y lo ve que está en problemas, porque la verdad es que lo que, lo que ha sucedido con él, por estar trabajando con la Ouija. Ok, eso fue sucedió por estar, como menciona el señor Víctor Manuel, eh, por jugar la Ouija, se supone que este caso fue así, y lo más impactante me parece que es la parte donde ella menciona que eh, está levitando ¿no? sobre su cama y está mencionando que ella lo está viendo en ese momento. Eh, sí, sí, sí, gracias por aclararnos que este caso eh, es propio de la mano pachona. Ahora me has, eh, me has explicado, me has dado a conocer esto que, que yo no tenía en mente, que no sabía y que tenía que saber, eh, tener información sobre la mano pachona. Desde hoy será diferente con, como vea a a la mano pachona, a la mano peluda eh, y todas estas eh, llamadas telefónicas que fueron tan espeluznantes en su momento cuando escuchábamos la radio eh, en la noche, eh, a medianoche, y eh, oscuro, la verdad que era un miedo muy, muy grande el que, el que sucedía con estos programas de la radio, que, que fueron tan exitosos y que bueno, que yo eh, al hacerlo eh, no lo hago de una forma profesional, en realidad es para divertirnos eh, y me gustaría, la verdad, hacerlo tal cual lo, lo promovieron, o lo hicieron en su momento porque es un, un formato muy interesante, muy de miedo y que reúne a muchas personas para escuchar estos relatos de terror. Muchas gracias este, por, por contarme esto, Jane. Así es, Así Sí, sí, sí, es escalofriante, ¿no? O sea, bueno, yo lo escucho yo y hoy me da escalofríos, ¿no? Muy impactante, ¿no? Entonces, no, no. Da miedo, Oye. da miedo, no voy a dormir. <risa> Tengo miedo. Oye. Sí. Oye, Jay, entonces, eh, por ejemplo, tú quisieras en algún momento, digo, ahorita me parece que estás trabajando, no estás dedicada al 100% a redes sociales, pero ¿Te gustaría tener un programa así, como de, de llamadas telefónicas y que cuenten sus historias? Por supuesto que sí. Yo encantada de, de, de tener un programa así, ¿no? Con ese, bajo ese formato y, y bueno, pues, el gran maestro, ¿no? El señor Víctor Manuel y, y, claro, todo se puede, ¿no? Sí, es un sueño, sí. Sí, me encantaría. Qué padre. Qué padre, ¿no? Poco a poco estás atrayendo precisamente ese formato y este programa que hacía el señor Víctor Manuel Barrios Mata. Eh, pues muy bien, mira, ya son la, ya es tarde aquí, es la 1.48, casi 2 de la mañana. Eh, son, son dos horas de transmisión. Quiero agradecerte eh, el que haya estado con nosotros, que nos hayas compartido la historia... Eh, muy personal que tuviste y también estos fenómenos que ocurrieron en tu casa y el, el don que podríamos llamarlo así que tienes y esta experiencia de vida con el señor barrios mata y este programa de la mano pachona me ha quedado claro eh, así que me dio mucho gusto que pudiéramos platicar que nos pudieras compartir toda esta información y también saber y conocerte a ti eh, dónde te pueden seguir Eh, me pueden seguir en el canal de 888, la habitación del miedo oficial. De momento es, tengo nada más el, el canal, ya próximamente se habilitarán otras otras redes, otros enlaces y, y correos, ¿no? También para estar en contacto. Pues muchas gracias, yo encantada de estar aquí, me gustó mucho estar aquí, acompañaros esta noche para contarles un poco de, de todo, ¿no? Porque pues... No da la hora, ¿no? Es, hay mucho de esto y de vivencias y todo eso, ¿no? Y, y es un gusto, ¿no? Un placer estar aquí. Con todos no, gracias y saludos a todos los amigos. ¿no? Y a ti, muchísimas gracias, ¿no? Por el espacio, por la invitación y maratón, lo que sigue maratón, maratón de las manos. <risa> Entonces, muchas <risa> gracias, ¿no? Y, bueno, bonita madrugada que... Que tengan una excelente y espeluznante madrugada, todos. Y muchas gracias por, por seguir también el canal, por estar ahí, por, por apoyar, ¿no? Por cada comentario. Y pues ahí va, ahí va creciendo, ¿no? Es, es algo que a mí me encanta hacer, lo hago por hobby, me encanta todo esto, ¿no? De narrar y todo. Bueno, les tengo preparada, no sé si todavía hay tiempo, de una leyenda, ¿Sí? ¿no? de ¿Ah? ah, a ver, perfecto. Cuéntanos. Ah, claro que sí. Cuéntanos. Déjame mandarles. Solamente déjame mandar un saludo a Eric de Luna que nos ha mandado 20 dólares. Gracias, Eric de Luna. Toda la gente que está apoyando con los superchats, apóyenme, apóyenme con los superchats para que este programa eh, rinda un homenaje a la mano pachona, a la mano peluda y lo hagamos eh, de una forma eh, más profesional. Podría decirlo. De hecho, hoy estaba hablando sobre eso. Pero qué bueno que Jane todavía tiene una historia más, tiene una leyenda de Sonora, porque tú eres sonorense, ¿verdad? Así es, soy de Hermosillo, Sonora, de la famosa Tierra del Sol, y les voy a contar una, le una leyenda, que es, pues, de aquí, ¿no? O sea, ustedes escuchan o ven el nombre y en automático, ¿no? Esa leyenda es de, de Sonora, ¿no? Entonces... Eh, se las voy a contar. Bueno. Dice así. La voy a leer, ¿no? Porque ¿Sí? para que salga aún sí. mejor. En la ciudad de Hermosillo, al noroeste de México, hay una leyenda antigua que sigue viva hasta la fecha. Es una historia de terror que sucedió en un lugar conocido como el casino del diablo. Así se le conoce desde aquel inolvidable y fatídico día. Las historias del diablo como la que esta espeluznante noche te voy a contar te causarán inquietud. Esta inquietud le puede dar al más tranquilo. Esta leyenda originaria del estado de Sonora, se ha vuelto muy famosa en la región, principalmente porque es un relato real. Tales hechos quizá te parezcan inauditos, pero para tu sorpresa, fueron verdaderos. Quizá las generaciones actuales no sepan muy bien de qué se trata esta leyenda de Hermosillo Sonora. Y por eso hoy te la quiero contar. Es un relato de miedo, un miedo reflexivo que contiene algunas enseñanzas. Así que dicho lo anterior, ponte cómodo, ponte cómoda para disfrutar de la siguiente historia. La leyenda, el casino del diablo, tuvo sus orígenes por allá en los años 50, en Hermosillo. Esta ciudad es muy rica en historias y en leyendas. Principalmente está enclavada en el desierto. El desierto es un escenario perfecto donde el demonio, hará varias de sus fechorías. Te cuento que en la noche del 31 de diciembre del año de 1950, se llevaría a cabo un grandioso baile en el club de golf más famoso de Hermosillo. En el casino de este lugar, la gente más distinguida acostumbraba para reunirse únicamente para la diversión. Se puede decir que era un sitio exclusivamente para jóvenes. Te cuento que Linda era una chica de tan solo 16 años, una chica muy hermosa, que soñaba como todas con el príncipe azul, pero aquellas ilusiones la hacían pensar en aquella celebración para poder recibir el año. Ella sabía que en este lugar se iban a reunir muchachos muy apuestos, pero alguno, alguno de ellos, tenía que ser el amor de su vida. La muchacha, sin pensarlo más, empezó a arreglarse con su mejor vestido, pero todo esto, todo, fue en vano al llegar a este lugar todos vieron que se veía realmente hermosa pero no era justo porque su madre estaría muy enferma el objetivo de ella sería ir a este baile así que decide fugarse por aquella ventana al llegar a este casino la gente pudo ver que realmente ella lucía muy hermosa aquel ambiente era perfecto para divertirse y ella ella solo estaba esperando a que aquel chico de sus sueños apareciera creía que la vida le tenía preparada una gran sorpresa esa sorpresa que la colmaría de felicidad a todo pretendiente que se le acercaba ella lo rechazaba, hasta que por fin aparece un muchacho muy atractivo con un traje precioso y una mirada encantadora. Al ver aquellos ojos, ella se sintió realmente enamorada, pues sabía que aquel misterioso hombre era el amor soñado. Pero ya en la pista, ella empezó a sentirse acalorada, Quizá aquellas emociones empezaban a traicionarla, así que de repente se percató que la mano de aquel compañero que la había sacado a bailar le quemaba la espalda. Al ver aquella marca del vestido, ella quiso tranquilizarse, pero no pudo, pues descubrió que algo, algo la empezaba a aterrorizar. Linda sintió un miedo intenso, al descubrir aquella mirada de aquel hombre desconocido, pues notó algo muy extraño Y aquel hombre misterioso. Aquel hombre misterioso no tenía unos pies. Sus pies no eran humanos. Aquel hombre tenía una pata de cabra y la otra parecía una pata de gallo. En realidad... Ella se da cuenta de que había estado bailando con el diablo. Aquel ser monstruoso no quería soltarla. Burlándose con una risa repugnante y malévola, no podía escapar, pues no lograba quitarse aquellas garras de aquel engendro que la sujetaría de una forma furiosa. Sabía... Ella sabía que aquello era un castigo por no obedecer a sus padres. La gente al ver esta escena quedó horrorizada. Algunos huyeron de aquel lugar, pero otros, otros se quedaron pasmados sin poder reaccionar. Mientras tanto, Linda, aquella mujer que había bailado con el diablo, empezaba a arder entre las llamas. Al menos esto es lo que algunas versiones así lo cuentan. Pero de inmediato las lenguas de fuego empezaron a invadir aquel lugar como si esto fuera el mismo infierno, propagándose aquel incendio por doquier. Desde esa noche se le conoce como el Casino del Diablo, un sitio maldito donde Linda desapareció en brazos de de Satanás actualmente actualmente ese casino llamado el casino del diablo es un lugar en ruinas pero totalmente embrujado donde se dice que aún moran seres oscuros que son súbditos del rey de las tinieblas se cuenta también que los malvivientes jugaron a la ouija y que practican aquí la brujería se cree que en este lugar existen aún energías del maligno, que él sigue presente. En Tijuana y en otras regiones también es famosa la historia de una mujer que logró bailar con el diablo. Así que esta leyenda te enseña a obedecer a tus padres. Así que si tú vas a irte sin permiso a una fiesta, tendrás que pensarlo dos veces porque podrías abrazar para siempre al Señor de los infiernos, o también conocido como el Señor de las tinieblas. Oh. Esto es la leyenda de Hermosillo Sonora, El Casino del Diablo, es que cierto. por cierto, aquí hicieron un, un documental, una, una película, que se estrenó en, en la Cineteca, ¿no? De, de Sonora y se, se filmó, ¿no? En lo que es el casino, ¿no? Que, que más adelante les voy a subir el... Esta, esta leyenda le voy a subir y les voy a dejar ahí el enlace para que vayan directamente no. al canal. El canal se llama Vive, Vive Hermosillo. Entonces ahí está, ¿no? El, el... Unos lo catalogan como una, como una serie, otros dicen que es película, otros que es un cor cortometraje, cortometraje, pero al Porto. final ya cabo pues es, es una leyenda, ¿no? Que Porto. aún sigue viva, que aún sigue, sigue vivo, ¿no? Entonces, icónico, ¿no? De aquí, de, de, de sonora, el sí. casino de, del diablo, del. ¿no? Me gustaría, me encantaría ir a explorarlo, <risa> pero bueno. Así. Muy bien, pues muchas gracias, Jane, por, que, por la leyenda. Gustado, ¿no? Claro, y es, estas historias, y así como las narras, es lo que podemos encontrar en tu canal 888, La Habitación del Miedo, no La Habitación del Pánico, no La Habitación Oscura, no, la, habitación, la Habitación del Miedo, 888, La Habitación del Miedo. 888 la habitación del miedo, aquí van a poder encontrar leyendas también pues de, ya voy a empezar a, a, a sacar de nuevo más, más material, no he podido porque pues ya trabaja, hace muchísimas cosas, tiene también muchas cosas que hacer y demás, pero ahí está el canal que más adelante pues voy a subir contenido, y aquí pueden encontrar también pues películas, pueden encontrar historias no de... De Creepypastas, hay una serie muy larga, de la Creepypasta más larga de la historia, que se trata de los holders, de, de objetos que vas encontrando. Hay parte, ¿no? Hay aproximadamente 20 capítulos de lo que es esta Creepypasta más larga de la historia. La pueden encontrar en el canal. Hay leyendas de Argentina, porque pues tengo, tengo también amigos allá en Argentina, que compartimos, ¿no? todas estas vivencias y, y leyendas de allá de Argentina, y les mando un saludo a, a todos, ¿no? amigos de España, de Argentina, de Chile, de México, de todos lados, porque te ven en todos lados, entonces todos, todos, todos, a todos, muchas gracias por, por estar aquí, por apoyarme, por cada comentario, y los invito no, a que, sus, a que se suscriban al canal, a que lo compartan, y yo encantada, ¿no? Yo lo hago por, por hobby porque es algo que a mí me gusta narrar. A mí me encanta narrar, escribir y también, pues, tener ese contacto ¿no? con, con la gente, ¿no? Y más adelante, pues, es un sueño que ahí está, ¿no? Pero, pues, no abandonar ese sueño, seguir, ¿no? Y a ver qué pasa. Muy bien, Jane, muchas pues, muchas gracias por estar esta noche con nosotros, por platicarnos tantas cosas interesantes. Y espero que también en alguna otra ocasión eh, nos vuelvas a acompañar, ¿no? Eh, me gustaría mucho que, que pudieras venir nuevamente, así que esperemos esto se pueda hacer Ay, Qué frío, tengo frío, tengo frío muchas gracias, te agradezco mucho el espacio de estar aquí muchísimas gracias, me encantó el canal, tu canal prometo hacer maratón, he tenido mucho trabajo, pero lo prometo, lo prometo, entonces muchas gracias ¿no? a todos a los amigos del chat y por estar aquí ¿no? escuchando la, la transmisión y pues muchas gracias, que, puedan ser, que pasen todos muy bonita madrugada ya, y que, bueno, disfruten de este fin de semana, ¿no?, para hacer maratón en los canales, ¿no?, de, de terror y suspenso y misterio, pues aquí estamos, yo encantada de estar aquí, y la próxima, ¿no?, si, si se puede, si todo sale bien, yo encantada, muchas gracias. Perfecto, saludos Jane saludos, que estés bien, descansa. Gracias. Igualmente que descansen todos. Que pasen terrorífica madrugada a todos. <ríe> Gracias. A dormir. Pues ahí está Jane, que nos acompañó esta noche. Eh, la, es 888 La Habitación del Miedo en su canal de YouTube. Y bueno, ya nos platicó esas experiencias paranormales que, que tuvo y eh, las experiencias que también tuvo. Eh, trabajando con esta este staff de la mano pachona, ahora sí ya entendí bien qué es la mano pachona y sobre la mano peluda y, y eso me hace valorar mucho este programa como la raja peludona, yo, lo, yo y ustedes le pusimos el nombre eh, pues por molestar ¿no? en realidad eh, sí, sí, sí me gusta que, que llamaran y que contaran sus historias pero pues más bien era, en lugar de, de miedo es cómico, ¿no? Ustedes eh, ustedes son los que han hecho que las llamadas se vuelvan más cómicas que de miedo. Pero creo que puedo eh, modificar, de hecho, hoy estuve hablando con, con los chicos con los que ya trabajo. Y precisamente estoy ordenando, bueno, vamos a ordenar el contenido que hago para todas mis redes sociales ordenar quién es Oxlack, ordenar mis productos, es decir, lo que hago, lo que transmito, lo que creamos, las imágenes, las publicaciones, la información, las investigaciones, eh, la, la, los videos, los, los clips, los shorts, etcétera. Todo lo que hacemos, todo lo que es creación de contenido de Oxlack, eh, lo vamos a organizar. Desde hoy ya estábamos organizando todo esto y precisamente... En la parte de transmisiones, eh, pues tengo estos productos, por decirlo así, que es eh, la rajada peludona, el podcast Oxlack y lo que era Moco. Entonces vamos a modificar eso, vamos a establecer días, días de entrevistas, días de podcast Oxlack y días de transmisión como la rajada peludona. Yo no sé si le quiera dejar ese nombre, se lo pusimos por estar jugando, pero si lo vamos a hacer más profesionalmente y le vamos a dejar un día o dos días a la semana en específico, eh, que tenga un nombre diferente, que sea ya un nombre más profesional, eh, quien se quedó con la mano peluda, lo, lo encontré en una entrevista que, que nos hizo History Channel, que ahora se llama Videoteca, la Medioteca, perdón, la Medioteca, y me, me preguntó eso, que por qué le ponía la rajada peludona a, a mis transmisiones, si, eh, si mi nombre Oxlack ya representaba algo, ¿por qué ponerle un nombre así a mi programa?, y yo dije pues es, es juego, estamos jugando, no, pensaron que era, que era algo más serio y no, entonces vamos a hacer eso, creo que estaría muy bueno hacer un homenaje a estos programas, haciéndolo de forma profesional, por así decirlo, y dejarle dos días a la semana, y dos días a la semana el podcast Oxlack y a lo mejor un día a la semana este, una transmisión diferente. Uh, y pues, lo tengo que planear bien con ellos, ver qué es lo que a ustedes les gusta, qué es lo que más les llama la atención y hacerlo más, ¿no? Vamos a desechar cosas que yo haga, que esté creando contenido y que no esté dando resultados y darles más de las cosas que a ustedes les gusta Entonces, por lo pronto, pues qué bueno que les gustó esa transmisión qué bueno que, que les gustó lo que platicó Jane, qué bueno que, que la conocieron, y pues así voy a seguir trayendo personas que, que conozco y que son muy interesantes, personas que, que sé que pueden aportar y que pueden contar cosas muy muy padres sobre estos temas, ¿no? Así que me siento muy contento por todos los entrevistados que he tenido, todos los invitados que hemos tenido, y por los que vienen, que también van a ser muy interesantes, y yo busco busco por todos lados para que ustedes tengan... Una noche eh, entretenida, una noche acompañados, una noche de conocimiento y una noche de rajada peludona sangrienta. Los quiero mucho. Descansen. Mi nombre es Oxlack Castro. Los espero en mi eh, Patreon. Écheme la mano en Patreon, por favor. Esos lugares para la gente que quiere apoyarme. Eh, síganme en mi Patreon. Écheme la mano con mi wishlist. Todo lo que tengo ahí es para uso de lo que podría ser Oxlack. Entonces, lentes, pantalones, tenis, calzones, todo lo que pongo ahí es por el, el, el, el, la figura de Oxlack. Y bueno, se acerca el mes de octubre y noviembre, meses muy eh, padres del terror y de lo paranormal. Así que estaré mucho más en contacto y creando contenido y viéndonos en los eventos y demás. Estoy muy contento, gracias a todos. Gracias a Andrea que ya está con nosotros también. Le mando un beso. Y gracias por, por ser parte de esta gran familia, la Legión Oxlack. Los quiero mucho. Mañana sí hay transmisión, pero hay transmisión hasta las 11 de la noche. Mañana transmisión 11 de la noche, ¿ok? Mañana podemos empezar a hacer estos pininos de, de un programa más formal. Los quiero. Descansen hasta mañanita.